Se dice que la mayoría de los conflictos que se dan en las relaciones de pareja es debido a una mala comunicación, por lo que muchas veces decimos que para estar bien es necesario dialogar. Ajá. ¿Pero cómo? Creemos que es algo sencillo, que no requiere gran ciencia. Quizás sospechamos que hablar es suficiente para comunicarnos. Lo cierto es que se trata de un proceso más complejo. Cuando tú dices una cosa, tu pareja entiende otra. ¿Sientes como si hablaran dos idiomas distintos? La historia de vida y la forma en cómo comprendemos el mundo influye para que el otro o la otra nos entienda. ¿O crees que esto no tiene nada que ver? Quédate con nosotros porque hoy profundizaremos en el tema de la comunicación con la pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes de Diálogos en Confianza con este tema de pareja. Yo creo que este tema nos va a dar mucho de qué hablar esta mañana. Ustedes lo han pedido también a través de las redes sociales, la comunicación con la pareja, porque siempre hemos hablado de que hay que tener una buena comunicación para llevar una buena relación, pero ¿de qué se trata esto? No es solamente decirlo, sino saber cómo dialogar, qué es lo que tenemos que decir, cómo lo debemos decir, porque luego se malinterpretan las cosas, y ahí es donde hay confusión y comienzan los problemas. Así que quédense con nosotros nosotros, está Oscar Viros en las redes sociales, ya viendo algunos comentarios que nos han hecho llegar a través de las redes. Y bueno, pues daremos lo más que se pueda lectura a esos comentarios, Oscar Por supuesto que sí, mi querida Carmen, ¿cómo estás? Muy, Muy buenos bien, días, gracias. me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, importantísimo el tema, la comunicación. Fíjate, me quedaba yo pensando desde ayer, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación, tú también, también. somos sí. colegas. <risa> y normalmente decimos, pues... Hay que comunicarse, no solamente en pareja, sino con los papás, con los compañeros, amigos y evidentemente la pareja. Y si en los sondeos hay una pregunta recurrente o más bien una respuesta recurrente, es precisamente esa, pues hay que comunicarse. Pero ¿cómo, ¿Cómo se comunica hacemos, uno? Sí. Por más teoría que haya, llevarlo a la práctica y este entendimiento para que no haya una malinterpretación <susurra> es complicado. Por eso yo creo que este es un tema en el que debemos de poner mucha atención y profundizar para darnos cuenta dónde se nos va de repente y se desequilibran pues todas estas cuestiones. Entonces, las redes sociales seguramente estarán llenas hoy de sus comentarios, de sus preguntas. Twitter, Facebook, tenemos el Facebook Live para que no pierdan detalle de ello. La línea telefónica, el número para comunicarse es 51 66 4000. La dirección en internet para seguir el programa en vivo www.canal11.mx diagonal diálogos. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Desde luego le damos la bienvenida a todas las personas que hoy se encuentran aquí reunidas en el estudio de diálogos en confianza y ya estarás platicando más adelante con algunas de ellas y, y por es. supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de canal 11 y bueno. Darle la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas. Así es, y ya que hablabas de los malos entendidos, ayer cuando posteábamos justo el tema de esta mañana, eh, poníamos como una pregunta: ¿Sientes que a veces hablas diferentes idiomas con tu pareja? Y había alguien que nos comentaba: ¿Cómo diferentes idiomas? ¿Qué no hablamos el mismo idioma? Entonces decía: Sí, pero a veces hay confusión. Entonces cuando dices, a ver, tú estás hablando de una cosa y yo estoy entendiendo otra, entonces ¿cómo le hacemos para lograr una buena comunicación? Bueno, de esto y más vamos a hablar esta mañana y le doy la bienvenida a Blanca Sánchez del Valle, psicoterapeuta de adultos. De el Instituto de Estudios de la Pareja. Bienvenida. Blanca. Gracias, Carmen. Gracias por la invitación. También está con nosotros Ana Luisa Pérez Compián, doctora en psicoterapia psicoanalítica y terapeuta de pareja. Gracias Bienvenida. por la invitación. Y está con nosotros Ricardo de la Herrante pra... Terapeuta y comunicador en semiología de la vida cotidiana Consultor y profesor de terapia racional emotiva En el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México, SC Bienvenido Gracias, gracias por la invitación, Carmen Al contrario Y pues vamos a comenzar eh, con un sondeo que realizamos con ustedes, nuestro público Donde les preguntamos de qué depende una buena comunicación con la pareja Miren lo que respondieron Pues eso, comunicarse De la confianza que tenga la pareja Nada más. Tener la disposición de platicar uno con el otro. Que se digan la verdad todo el tiempo, ¿no? Depende de los dos, nada más de una sola parte. Que haya convivencia en la, en, la, en, el, en el hogar. ¿Cómo está la casa? Este, ¿Cómo te fue en el trabajo? O sea, son varias preguntas que uno puede hacer y, y desde ahí comenzar una buena comunicación con la pareja. De quererse, el amor que haya. Es eso. El tema de la comunicación al final se refleja la confianza que tienes de comunicar lo que sientes o lo que está pasando en tu vida. La confianza ante todo. No sé si todo, pero lo que sea necesario que la pareja sepa. Nada no, más, no voy a estar en tal lado. Ah, sí, no hay ningún problema. Había llego a tales horas. Sí, está bien. Gracias a todas las personas que respondieron. y ahorita estábamos comentando algunas de las respuestas que nos dieron. Y, y ustedes decían algo, que no es solamente llegar con la pareja y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te salió la comida? ¿Está rico? ¿Qué hiciste de comer hoy? ¿No? Claro, sí. O sea, es, eh, eso va más allá. ¿Cómo nos comunicamos? Yo creo que empezamos por ahí. ¿Cómo claro. debe ser la comunicación en la pareja? Yo creo que es más complejo que eso y es un arte la comunicación. Exacto. Yo creo que en principio uno se tiene que comunicar con uno entender qué le pasa, qué siente, cómo lo siente, de dónde viene eso que siente. Uh -huh. Y ahí verdaderamente está un problema importante. Por lo general estamos enojados y reaccionamos uh -huh. y depositamos en el otro el coraje o el enojo o la frustración y ni siquiera podemos percibir lo que el otro siente o lo que el otro vive a través de lo que uh -huh. nosotros somos. Entonces yo creo que la primera cosa que deberíamos tener es una comunicación primero con nosotros que eso se da a través de los años y de la madurez y claro. de todo un camino de interés, inclusive por entendernos a nosotros mismos. Claro. Para después comunicarle al otro, yo creo, todo lo que verdaderamente me es importante, me duele, me... <risa> Me gusta inclusive, porque no nada más vamos a hablar de la parte negativa, sino uh -huh. de la parte positiva, porque eso hace que se realimente y que se, eh, vamos, lo que los vínculos son lo que más nos dan energía para vivir, para gozar a través del otro, es la manera en que verdaderamente gozamos la vida. Si no, pues no hay, no hay manera de... Sí, de, sí. de pues se nos acaba rápido la gasolina, ¿no? Entonces yo creo que es algo bien importante poner al otro en un lugar donde nos va a dar esa gasolina, donde nos va a dar ese sentido de vida, nos va... El otro verdaderamente es el, el, el importante, ¿no? Aunque claro. obviamente uno primero, ¿no? En ese sentido. Pero no del lado egoísta como todo el mundo lo vemos, sino es un egoísmo sano. Es precisamente entender qué necesito y qué puedo dar... Y con el otro igual, ¿no? Además, tener una empatía, que la palabra empatía también tiene sí. uf, un gran uh -huh. peso, porque no nada más es sentir lo que el otro siente, pues si se quemó, de lo dolió, no. Es sentir, comprender, pensar lo que verdaderamente le pasa al otro con lo que yo hago y con lo que él hace conmigo, ¿no? O sea, es toda una parte muy compleja que yo creo que hoy tenemos... Uh -huh. Mucho, mucho para mejor. poder aportar. Y creo que este primer punto que tocas es eh, importantísimo, porque si no me comunico yo primero conmigo, pues, ¿cómo me voy a comunicar con no la pareja? Porque la comunicación, ¿sí? pues, puede haber una comunicación funcional, buena, clara, o una mala comunicación, uh -huh. o una comunicación disfuncional uh -huh. o poco clara. Para tener una comunicación clara con mi pareja y funcional, pues, primero esto como dice Ana, Comunicarme primero conmigo. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Porque a veces hablamos y cantinfleamos y no comunico, Uy, sí. no sé bien qué es lo que estoy diciendo, no me entiendo y luego qué va a entender la otra persona, pues tampoco va a entender nada. Entonces este primer punto, primero me comunico conmigo mismo y sé qué es lo que quiero comunicar, qué quiero decir, qué quiero, cuando comunico mis emociones, cuando comunico mis pensamientos, uh -huh. qué es lo que deseo. Y a partir de esta comunicación conmigo, entonces ahora sí, qué es lo que queremos hacer. Eh, con el otro y ya puedo comunicarme con el otro de una forma más clara y más asertiva y procurando la buena comunicación, una comunicación ¿Cuál funcional. es la buena comunicación? Una, podemos distinguir, entre aunque es en grados, entre Ajá. una comunicación funcional, que podemos llamarle un diálogo constructivo, y una comunicación disfuncional, que le podemos llamar una discusión o una discusión sí. funcional. En el diálogo constructivo, la pareja se acerca se entiende mejor, uh -huh. se comprende más, se pone en los zapatos del otro, empatiza. Y en, el, en la discusión disfuncional, la pareja se aleja, la uh -huh. pareja se se, se enoja, se distancia, se, se entiende peor, no se da cuenta que está hablando diferentes lenguajes y se separan los mundos. Y esa buena comunicación requiere una serie de elementos, requiere asertividad, requiere responsabilidad personal, requiere respeto a la otra persona, requiere, como dice Ana, capacidad de empatizar, uh -huh. de ponerme en los zapatos de la otra persona. Y esas son capacidades que podemos desarrollar por eso la buena comunicación pues no necesariamente se va a dar. No nos han enseñado a comunicarnos no. en pareja, menos no. si no estudiamos ciencias de la comunicación. No. Y no, aún así no nos cuesta trabajo. Sí, ¿sí? No, no, no. Pero en pareja nadie nos enseñó. Y luego los modelos que traemos de los padres que tampoco se comunicaban bien, sí, pues los voy repitiendo. Fíjate que aquí me parece importante. Este diálogo con uno es apuntar un poquito a la verdad. Uh -huh. Que siempre esto que dices de la honestidad, que decían sí. de la parte... Yo creo que hay una parte que es apuntar a la verdad, la verdad interna, la verdad que verdaderamente me, me mueve, me apasiona o me, me incomoda. Y esto lo, lo da la tripa, ¿no? Esto, esto, sí. es un, esto es un primer así como foquito rojo que hay que entender de lo que no me gusta o de lo que me gusta inclusive, ¿no? Porque son en, en esa vía, es ida y vuelta. Pero apuntar a la verdad, porque no tenemos la verdad absoluta, es mi verdad, y tú, ¿verdad? Exacto. Porque este es, este es el problema, es que yo me gritaste y verdaderamente me enojé, pero a lo mejor me enojé inclusive porque los gritos en mi casa representaban un insulto y en la casa del otro representaban alegría. Entonces, fíjate lo que difícil que puede ser entender lo que para el otro representa algo. Y esos son los idiomas diferentes. Uh -huh. Esos ¿es son los se idiomas diferentes, idioma diferente, claro. ¿no? Yo en mi casa, pues se hablaba y, y hablábamos las cosas e, y expresábamos de forma fuerte. Pero Nos pasa luego manera. con los españoles, ¿no? Con gente de <risa> otros lados. Oye, pero no me grites. Sí. No, no, no. Yo sí hablo. Sí. Y de repente eso yo lo puedo significar. El, el mensaje que estoy recibiendo, yo no hablo el mismo idioma que tú y entonces yo lo estoy significando como una agresión, uh -huh. y el otro no está mandando un mensaje de agresión. Por eso, si sí vivimos lenguajes diferentes, si sí vivimos idiomas diferentes, si cada cabeza es un mundo, uh -huh. pues entonces... Uh -huh. pues ¿Cómo cada, empatar esas dos cabezas? Cabeza? Cada, cada quien habla su propio sí, idioma. Claro, porque además, además uno de los problemas es que queremos tener siempre la razón. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la comunicación es uno de los elementos primordiales para que la relación de pareja sea una buena, sana relación. Entonces no tenemos una comunicación honesta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una comunicación honesta, me vuelvo vulnerable y no estoy dispuesto. ¿Qué tanto puedo yo comunicarme conmigo mismo de manera honesta para poder comunicarme con mi pareja y ser honesta con eso que estoy sintiendo? ¿Le estoy dando un arma? Quizá para que me pueda lastimar, pero si construimos una relación donde hay una buena comunicación, que es, yo lo voy a ver con mis pacientes, con las parejas, les uh -huh. pregunto, ¿cómo es su comunicación? Muy buena, muy buena. Ah, ¿De qué platican? Pues de la película que estamos viendo en Netflix o de el carro que se ponchó la llanta, o, pero una comunicación más profunda pues esa es profunda, ¿no? Me dicen... <risa> o sea, ¿no es suficiente tener la confianza y la disposición para hablar con la pareja no, las cosas? No, no. Es algo más, dar un paso más. Porque es aceptar que el otro vive, ve las cosas de manera diferente que yo. Y entonces, como el otro me está diciendo, no, es que no fue así, y yo quiero tener la razón, pues mejor ni, ni le toco el tema. Mejor hablamos del coche. Pero entonces qué? eso te lleva a otros problemas. Claro. Porque si tú evitas ya platicar ciertas cosas con tu pareja para que no se enoje, sí. porque él siempre va a tener la razón, entonces mejor se la doy sí. y evitamos los problemas, sí. eso te trae otros. Claro. Pero Oye, yo... pero, pero me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, porque entonces uh -huh. me lleva a una idea. A veces pensamos que tenemos una buena comunicación o que tú estás dando una buena comunicación cuando no es uh -huh. así. Uh -huh. Un tercero puede ayudar mucho a claro. detectarlo, evidentemente. Claro. Entre la pareja claro. probablemente no, sí. pero en ocasiones tal vez también podremos tener una buena comunicación y pensamos que no la tenemos. También, sí. también yo creo que hay niveles de comunicación que estamos jugando todo el tiempo en este, estos niveles, no podemos estar en la profundidad todo el día ni en la superficialidad. Pero sí tenemos que entender que debemos comunicarnos, sobre todo con las personas que amamos o que tenemos cerca o que nos interesan, uh -huh. de una manera profunda. Que el otro sabe quién soy y quién soy... Es una gran palabra, ¿no? Sí. Porque a veces ni uno mismo sabe uh -huh. quién es, qué es uh -huh. lo que tú dices. A veces tenemos eh, totalmente distorsionadas estas puestas en escena de mi propia persona con el otro. A veces yo me estoy comunicando bien y ni siquiera lo tomo en cuenta o ni siquiera verdaderamente lo sé, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. simplemente, este, o me reprocho, soy una persona que todo me reprocho, soy una persona que, que todo el tiempo me estoy castigando, vamos si a ver. Hay otro término que tal vez uh -huh. falta y es asertividad. Asertividad, lo que decía, y la asertividad sí. es uno de los elementos centrales en la comunicación. ¿Qué implica esta asertividad? Implica que yo soy capaz de responsabilizarme de mis emociones, de comunicarlas de una forma adecuada, que tengo derecho a sentir mis emociones, que puedo expresarlas, pero al mismo tiempo respeto las emociones y los sí, pensamientos, las conductas sí, sí. de la otra persona. La, la asertividad es parte de la buena comunicación, de la, del diálogo constructivo, a diferencia de dos elementos, que es la agresividad y la pasividad. La agresividad implica yo tengo la razón. La agresividad es, yo tengo la razón y tú no la tienes, porque uh -huh. solo uno de las dos los puede tener. Sí. Y ese es un gran elemento y una gran falla. Cuando yo me siento frente al otro para ver quién tiene la razón, no nos vamos a poder comunicar, porque probablemente los dos tengan cierta razón. Uh -huh. Por eso es muy importante aquí yo comunicar, mira, esta es mi perspectiva de las cosas, esta es mi, mi forma de entenderlo, qué? mi verdad, eso es como yo lo entiendo. Uh -huh. Tú cómo lo entiendes. Y poder abrirme realmente a la otra persona, donde yo expreso lo que siento, lo que pienso, lo que quiero y te escucho a ti, escucho qué es lo que tú piensas, qué es lo que sientes y qué es lo que quieres. Y puedes estar no de acuerdo, pero claro, hay que respetar las claro. ideas y los pensamientos de la otra persona. claro Fíjate, ahorita que decías de pasividad y de... yo creo que las dos que acabas de mencionar para mi gusto son agresivas. ¿No? la parte pasiva, hay quien se queda callada y hace sentir al otro claro. terriblemente mal es y es sumamente violento es más violento inclusive que decir estoy enojada ¿no? uh -huh. y estoy agresivamente uh -huh. enojada o, claro. a manifestarlo abiertamente la parte pasiva es algo que se maneja muchos en la pareja es un intercambio que es o me hago la víctima o te hago sentir mal y son los hilos que nos ponen por abajo del agua y nos manejan ¿no? y esto es parte de lo que hay que, vamos, que conocerse uno porque esta es la primera comunicación qué tanto yo quiero sentir hacer sentir mal al otro porque yo misma no acepto como decías tú no acepto o ponerme vulnerable o que no puedo decir que te necesito, que te quiero que por favor no te vayas que, que vayamos, que me interesa y fíjate, normalmente cuando hacemos el cambio, se, se da perfecto el, el intercambio y el otro verdaderamente recibe nuestro amor y se hace como una, un, un enlace más fuerte. Cuando entras en la discusión y la agresión, pues por supuesto que hay la separación. Y continuamos con esto después uh -huh. de la pausa. Ya volvemos. Sí. Yo la verdad creo que no. No nos comunicamos... Eh, cómo nos ven el trabajo, la situación sobre nos, nuestros hijos, nosotros también, cómo nos sentimos como pareja. Muchas cosas influyen en el estado de ánimo y de eso deriva que no hay una buena comunicación a la vez entre nosotros. Nos falta, no hay muy buena comunicación. No me da explicificación correcta qué es lo que quiere decirme, ¿sí? Es lo que pasa. Ambos trabajamos y a lo mejor nos falta tiempo. Chocamos con eso de que, pues. Te quise dar a entender esto, pero no es asertivo, pues no me lo dice, ¿no? Ese es el detalle. Aprendimos con el tiempo, llevamos siete años de casados, que cuando algo te disgusta o tienes un tema del que quieres hablar, es importante comunicarlo en el momento. Pues nos platicamos muchas cosas, obviamente yo siento que no todo, ¿no? Para evitar disgustos posteriores. Cada quien tiene como que sus cosas que guardarse y que no contarnos, pero sí tenemos una plática muy, muy abierta. Siempre ha habido comunicación y confianza. Por eso hemos durado tantos años de casados. Me cuesta un poquito más de trabajo decirle lo que siento hacia ella. Siempre ha habido mucha comunicación, o sea, platicamos bien y nos entendemos bien. Gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. Sí es complicada la comunicación entre la pareja. Vamos a darle la bienvenida a Oscar Mendoza, productor de contenidos multimedia y docente del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Y es importante tu presencia también porque ahora a través de las redes sociales, de la era digital en la que estamos viviendo, se complica la comunicación con la uh -huh. pareja. Porque entonces a veces ya en lugar de hablarlo de tú sí, a tú, de sí. cara a cara, ya mandas un mensajito, hasta un mail o algo y dices, oye, ¿cómo? Sí. O un emoji. Ah, <risa> emoji, ¿no? Y que se pueden malinterpretar relación. muchas de las veces. La Hay yo. mil maneras, o sea, mil maneras, porque precisamente estos códigos digitales hoy en día, antes que nada, muy buenos días a todas y a todos, <risa> sí, sí, sí. Eh, ya saben, esta ciudad que sabe, es complicada, pero sí. llegamos. <risa> eh, sí, estos nuevos discursos o esos nuevos lenguajes eh, han ido transformando la manera en que nos vinculamos, en la que nos encontramos y en la que podemos acordar. Entonces, no sé si en ocasiones una persona le responde a la otra en mayúsculas, ya escándalo. Está gritando. Alguna gritando. vez platicábamos sobre Ajá. el tema de las famosas palomitas azules o otro, otro tema de, de catombe mundial. Y así podríamos ir aumentando otros factores. Y que todo y yo... va cambiando todos los días, porque ahora en lugares que me dejaste en visto es me dejaste en azul. No otra respondiste, decía, a mi... así. ¿Y yo cómo es en azul? Pues sí, o sea, es en visto, pero ahora Como me decían, me dejaste en azul. No, o, o no respondiste <ríe> mi, mi story de Instagram. Exacto. O sea, no, no, no reaccionas a, ante eso y dices, este, pero es que estaba ocupado. No, es que cuando la subí pensé en ti, entonces empiezan las discusiones. Y yo le pondría un factor todavía más complicado al, al, al caldo de cultivo que tenemos, uh -huh. que es entender el tema de género también. Porque nuestra cultura machista con la que crecemos también nos, hace complica, nos complica mucho, en especial, bueno, no diría en especial, sino hombres y mujeres tenemos el problema, porque asumimos que los hombres no tienen que expresar y los hombres asumen que no tienen que expresar. Entonces, ahí tenemos un factor más que complica porque... Así lo decía uno de los encuestados. A mí me cuesta uh -huh. trabajo comunicarme uh -huh. con la pareja, decirle lo sí. que siento. Y, y es por una formación uh -huh. o sea histórica con la que tendremos que trabajar. O de formación. Sí. O de formación, ¿no? Sí, claro. Entonces, y, es, y este, ese tema, eh, aunado al discurso digital, aunado a lo que ya antecede con las cuestiones de eh, cómo nos fuimos formando en la familia, uh -huh. los multifactores que van generando... Eh, temas de mayores eh, eh, códigos o el, el ingreso de otros códigos para interactuar, imagínense cómo estamos en materia de comunicación. Claro. Y este punto del género me encanta porque es como los hombres somos maleducados a que no, o sea, un hombre verdadero, ¿no? Lo que hace es no siente. O a lo mucho, enojo. Ajá. No, pero tristeza, no, no, pero no, un claro. verdadero hombre no, siente tristeza, no, no, siente angustia entonces eso es bien importante como decíamos en un principio comunicarme primero conmigo mismo pues qué es lo que estoy sintiendo no, si no, sé bien qué es lo que estoy sintiendo no, no, lo puedo comunicar con mi pareja y todos los humanos hombres mujeres orientación sexual lo que sea sentimos emociones cuáles Gracias. muchas y eso es completamente válido. Parte de la asertividad, como comentábamos, es poder decir, claro, yo estoy sintiendo esto, tengo derecho a sentirlo y me responsabilizo de sentirlo. Yo lo estoy sintiendo, no es tu culpa. Yo lo estoy sintiendo, solo yo lo puedo conducir, solo yo lo puedo solucionar, pero tengo derecho a expresarlo y decir, estoy sintiendo esto. ¿Hay tipos psicológicos que favorecen o complican la comunicación? ¿Cuáles claro. serían y cómo pudiéramos como identificarlos? Mira, sería como estructuras. Hay quien tiene uh -huh. una estructura más fuerte que otra y obviamente uh -huh. eso se pone en juego. ¿no? ¿Qué capacidad tengo yo por...? En, mira, yo creo que lo resumiría en este, en este sentido. Sí. ¿Qué capacidad tengo yo de soportar la frustración? Wow. Importantísimo. Difícil. Entonces yo aquí es la capacidad de que me está gritando porque estoy y yo tengo que aguantar en el estómago a que acabe y no reaccionar aparte de esto. Entonces yo diría parte de la comunicación y ahorita cuando salud. Lo, decías, salud". salud, lo que decías que me parece bien importante porque estamos en un mundo donde tenemos una información agresivamente puesta en nosotros que no podemos ni siquiera discernir, no podemos ni siquiera comprender, pero sí estamos todo el tiempo bombardeándonos con ese tipo de, de, de información. Seleccionar, ver qué, poner el límite. Eh, es un manejo muy, muy profundo. Sí. Si no entiendes que esto tiene... Mira, en algún momento alguna de mis hijas me dijo, fui a ver la película de Chucky, no me acuerdo cuál fue. Yo le dije, pues si no tienes edad, niña, ¿cómo ¿Para qué te metes? ¿no? Ay, sí, pues le dije, esto es... O todo el mundo decía, es que no me dejas porque hay escenas sexuales ¿no? y no me dejas entrar. No, la mente tiene capacidad. Uno como psicólogo también se tiene que cuidar la mente porque con eso trabajamos. Uno como eh, terapeuta tiene que entender que también tiene que cuidar su mente porque esa es la herramienta número uno para poder trabajar con el otro. Entonces, es bien importante cuidar lo que metemos a nuestra mente. Porque lo que entra a la mente entra al cuerpo y entra a nuestras emociones y nos hace actuar. Y si no somos capaces de discernir eso, pues vamos a actuar las cosas, no nada más a pasarla por la coladera de entender lo que me está pasando, uh -huh. sino que a sobreactuar ¿no? y a, a, a, además a ponérselo al otro. Tú eres el enojado, tú eres el agresivo, ¿no? Y esto implica pues, que no haya la tolerancia, que yo decía en esta la empatía, ¿no? Uh -huh. La empatía no nada más es, ay, pues sí, pobrecito, ¿no? Le dolió. No, es le dolió, pero lo interpretó mal. Es pensar. Fíjate, no estamos acostumbrados a pensar. El, el pensamiento es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque duele. ¿Por qué? Sí. Porque pensar implica yo no hice bien, que es lo que deseas tú, Carmen, uh -huh. que en un momento dado tengo que aguantar lo que me duele, lo que no me gusta, el, lo, el, el enojo del que está enfrente de nosotros. Primero, para controlar la situación en el sentido de que no se desborde, que no se vaya una comunicación agresiva, sino que realmente podamos contener. Entonces, yo creo que la primera parte, yo creo que son puntos importantes, es Poder sostener el enojo en momentáneamente y después decirle, mira, si no me grites, porque no me gusta, por decirlo de alguna manera, por comunicarle al otro lo que es importante. Y la raya que uno necesita que no se sobrepase, porque si no, obviamente es, es actuar todo y desbordar y vomitar lo que traemos dentro y yo creo que la comunicación reside en eso, en no vomitar, en primero pasarla por un sedal de entendimiento personal y luego comunicárselo al otro y luego ver cómo lo recibe el otro. O sea, la comunicación no nada más es aventar y sí, dejar, sí, sí, la cállate. comunicación es entender qué, me, qué me, eh, eh, me entendió el otro. no Y preguntarle muchas Exacto. veces, porque tenemos, a veces decimos, ¿me entiendes?, pero uh -huh. la pregunta correcta es ¿Y te ¿me explico? Exacto, ¿Me, ¿No? claro, claro, claro, claro, claro. me explico porque si yo no me comuniqué claramente, pues entonces vuelvo a comunicarme para tratar de hacerlo de una forma más sí. clara. Creo que es muy importante mucho lo que estamos diciendo es que la comunicación no es que o se da o no se da, hay que desarrollarla hay que trabajarla. No. Hay que trabajar la capacidad de ser asertivos, de ser tolerantes, de reflexionar. Reflexionar sobre qué estoy sintiendo yo, qué está sintiendo la otra persona. Y eso requiere práctica y requiere tiempo. No es como que o me comunico bien o no me, o, o no tengo que cambiar de pareja porque con esta pareja no me comunico. Cambio de pareja y pues con la otra tampoco me voy a claro. comunicar si yo no tengo la capacidad de comunicarme adecuadamente, como decíamos, ¿no? de expresar lo que siento, de tolerar el enojo de la otra persona y también puedo decir asertivamente, oye, por favor, me estás hablando de una forma agresiva, te pido que no me hables de esa manera, si me sigues hablando de esa manera... Eh, pues me voy a ir y después platicamos, rentablamos la conversación cuando nos estén más las tranquilos. posibilidades de estar más tranquilos, pero tolerar para yo no engancharme con el enojo, porque si yo me enojo y entonces ya nos enojamos los dos, caemos en la discusión destructiva y entonces ya nada más estamos, no, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú y no llegamos a ningún lado y nos distanciamos de la pareja. Así es. Porque como, como Perdón. Ay, íbamos a leer unos sí, comentarios, okay. pero ¿te escuchamos ¿Sí? acá? Bueno, eh, hablabas, hablabas, Carmen, de eh, que hay diferentes tipos psicológicos y precisamente es uno de los problemas con la comunicación en la pareja. Uh -huh. Carl Jung hizo una, eh, eh, un estudio sobre los diferentes tipos psicológicos. Entonces, nos, cada uno de nosotros tenemos una función principal que puede ser, por ejemplo, son pensamiento, el contrario es sentimiento, intuición y sensación es la otra. Y entonces, si yo... Tengo las cuatro, pero mi función principal es la sensación, el sentimiento, por ejemplo. Y entonces todo lo siento muy fuerte, todo lo vivo. Y resulta que elijo a una pareja que es mi contrario. Y entonces él es de pensamiento. Todo lo razona, todo lo... ¿sí? Y entonces el de sentimiento dice que el de pensamiento es muy frío. Es que no sientes... ¿Qué te pasa? Y son y el diferentes pensamiento idiomas. y el, Es diferente idioma. Y el de pensamiento dice, Ay, no se le puede decir nada porque todo lo siente. Hay que tratarlo con, con pincitas. Uh -huh. Ese es un problema muy fuerte en la comunicación, en la pareja, que finalmente es nuestro tema. ¿no? Así el es. problema en la pareja tiene que ver mucho con eso. Oscar, Nos dice Liu Quick la condición ineludible del ser humano de interpretar, cada cual lo hará desde su lugar y no siempre coincidimos en pareja un mismo acontecimiento. Y eso nos lleva a peleas, a discusiones, etcétera, etcétera. Linda Tello nos pregunta, ¿cómo hacer para que tu pareja hable o responda? Eh, por otro lado, Carla Gabriela Román ríe un poco y dice, su pareja le dijo, ya casi es navi Navidad y si vamos por unas nochebuenas. Y entonces... Este, ella fue por flores de nochebuena y el esposo se refería a unas cervezas <ríe> y entonces no hubo una comunicación y ahí problemas de comunicación idiomas, diferentes uh, códigos no, no tuvieron la noche que esperaban <risa> Eh, Gaby Achori nos dice, que mi marido y yo sí hablamos diferentes idiomas. Él es árabe y yo latina. Ah, Así bueno. que a veces tenemos desencuentros interculturales no, muy claro, fuertes. No, porque... La comunicación en conjunto con el respeto, bases primordiales para establecer una relación de pareja estable y armoniosa, nos dice Gabriela Zavala. Ah, por otro lado... Nos dice también Bunker Axe, lo más difícil es darle un significado literal a las palabras para decirlas y para escucharlas, porque cada quien va a entender de acuerdo a las emociones que estén viviendo en el momento. Eh, Vía Gerich Gerig, yo me di cuenta que según yo empezaba el diálogo con mi pareja en mi mente, pero no se lo decía y cuando empezaba a hablar faltaba... Toda la retaíla anterior que yo había pensado. Y bueno, aquí a veces sí, la basta. tableta me juega una trampa. No tenemos una buena comunicación entre ella y yo. Sí. Y me deja en puntos suspensivos la, la comunicación, pero estoy recuperando los más que puedo. A veces eres agricultor y yo ama de casa, nos dice Lucero. Eh, con carrera en contabilidad. Sí platicamos y hay confianza. Somos hasta cierto punto abiertos, pero cuando yo estoy algo triste por situaciones, y aquí también está incompleto, pero supongo que a veces cuando las emociones nos rebasan, esto es lo que ocurre mucho, ya no nos podemos, o la otra persona no interpretó, no escucha como yo quisiera que me escucharan. Pero este otro punto también, bueno, a ver, les de esta llamada también. Luis González González dice, lo fundamental en una relación es el diálogo, la sinceridad, la confianza y el afecto. Así se resolverá cualquier problema que exista. Esta otra llamada es de Francisco García. Es muy importante el qué y cómo se comunica. Cuando las diferencias en la comunicación se paran, no hay una buena comunicación. Cuando las diferencias nos interesan para ponernos de acuerdo, entonces la comunicación sí verdaderamente funciona. Uh -huh. Jessica, quiero, eh, yo viví con mi pareja desde hace dos años. Regularmente, cuando empezamos a vivir juntos, teníamos muchos pleitos por problemas de comunicación. ¿Qué podemos hacer en el momento <coughs> perdón, en el que los dos estamos discutiendo mucho? ¿Cómo saber si realmente tenemos una buena comunicación? Y es muy sano compartir lo que a uno le ha funcionado, cómo lo vemos y todo. Pero este es un momento donde lo visceral está pues, en equilibrio. Están las aguas Exacto. en calma y no pasa nada. Pero, ¿qué ocurre y aquí me lo podrán decir ustedes como terapeutas, donde las emociones, la Ganan. regulación de ellas, lo, normalmente se conoce en teoría como tener un buen manejo, pero y cuando nos rebasa, uh -huh. cuando entonces soy terapeuta y tengo tal vez toda la teoría, o no, no solamente terapeuta, pero conozco todo esto, uh -huh. sé lo que me conviene, porque además lo expreso para los demás, y lo digo vehementemente o, o convencido completamente, pero a la hora de actuar me rebasan mis emociones y entonces... Toda esta teoría ya la perdí y entonces de Así ser el profesor y por eso, termino en Por el eso rincón. la práctica es central, porque si me rebasan mis emociones, quiere decir que yo no he generado suficiente capacidad emocional para conducir mis emociones y que no me rebasen. Ahora, si hay un momento donde sí me rebasan las emociones y en particular el enojo y tengo un exceso de enojo que se vuelve muy agresivo, en ese momento es mejor detener la comunicación que cada quien se vaya a su esquina como en el box, okay. que cada quien maneje su enojo, que recupere el manejo de sus emociones regresa a sí mismo y entonces regresamos cuando estemos más tranquilos para poder hablar asertivamente. Porque un exceso de enojo hace, en términos neuronales, se despiertan los circuitos de sobrevivencia, de lucha, y no y se y literalmente la amígdala eh, secuestra el frontal y entonces ya no puedo pensar claramente. Lo único que puedo hacer es yo agredir. Entonces es mejor cuando hay un exceso de enojo cada quien a su esquina tiempo y fuera. Reta, tiempo fuera. Cada quien a su esquina y retomamos la comunicación cuando las aguas estén más tranquilas y mientras cada quien maneja su enojo para que no lo rebase. porque qué nos rebasan nuestras emociones? Porque no estamos acostumbrados a sentirlas, a manejarlas, a aprender a reducirlas. Y aprender a reducir el enojo es central para una buena comunicación y pasar de una discusión destructiva, disfuncional, a un diálogo constructivo. Yo creo. No, adelante. No, tú, tú, ah, bueno, eh, Oscar. Gracias, gracias. A mí me gustaría poner como eh, el esquema básico de la comunicación, ¿no? emisor, receptor, canal, ¿no? que con eso estudiamos todos los que estudiamos sí. comunicación. Y eh, a partir de eso, ¿en dónde estoy yo? ¿Cuál me toca y cuál asumo? ¿Y cuáles son los factores que están influyendo en el espacio o en mi proceso de construcción de comunicación? O sea, la comunicación es, es una cuestión inherente forma parte de nuestra naturaleza humana, la construimos a diario, pero ¿dónde estoy yo ocupando y qué, y qué papel entonces voy a asumir? Eso es importante el asumir para poder a, a partir de ahí establecer nexos y conexiones y sobre todo acuerdos que nos puedan servir y considerar todos los factores que vienen que ahí habría que, creo, que trabajar un Porque poco. Porque o más. la construimos a diario o la destruimos a Absolutamente, diario. Absolutamente, depende uh -huh. de dónde me quiera poner. Si quiero ser siempre el emisor y estar mandando y ordenando o quiero también ser siempre receptor y estar recibiendo órdenes y estar... Eh, y estar eh, siguiendo lo que, usted, lo que me dicta alguien. Claro, pues hay, hay Sí, vamos a ir a corte. Sí, ya sí, ya la se, la se pone bueno, se pone bueno. Ya regresamos. Estamos hablando de la comunicación en la pareja y ahorita vamos a platicar con nuestros testimonios que están aquí en el público. Ya volvemos. Este fin de semana, Diálogos está contigo. ¿Sabes qué son los datos biométricos y para qué se utilizan? La huella digital, el reconocimiento facial, de voz, de iris y de retina son los datos más conocidos. Su principal aplicación se encuentra en permitir el acceso a lugares u objetos restringidos sin necesidad de utilizar una llave, tarjetas o claves de acceso que pueden transferirse fácilmente de una persona a otra, evitando el riesgo de la pérdida de la seguridad de los bienes o información contenida en ellos. De esto y más, Rocío Brauer te hablará el sábado, Día de Vida Digital, el domingo nuestro tema es, mitos y realidades de la menstruación. La menstruación puede ser una molestia para las mujeres y todo un misterio para los hombres, pero debemos saber que es un proceso natural. Por mucho tiempo fue un tabú y muchas historias y leyendas se inventaron en torno a ella, confundiendo a las personas sobre su función y características biológicas. Si quieres quitar los mitos sobre la menstruación y conocer las verdades, no te pierdas este domingo Diálogos Fin de Semana con Oscar Virués y Sandra González Rull. Pues sí, por algunas actitudes. Nota la cara o, o no se expresa, no te dice las palabras como son. Alejado, indiferente. A veces se da uno cuenta que está enojada y... Uh, aunque la bronca no sea con uno, uno carga con la bronca, ¿no? Se molesta luego, luego. Yo soy, o sea, yo me molesto, pero soy más tranquilo, soy más relajado. Sí, Como de que llegaba y se acostaba y todo eso? Agarro, me salgo a caminar un rato y ya regreso y mejor lo platicamos, lo vemos y ya para que se calmen las cosas. No me habla pues le hablas y medio te contesta como que sí como que no bueno pues su actitud cambia ya lo decía le preguntaba ya lo decía no que es esto que el es otro ¿Qué es? al final el tema de la comunicación es importante no y me lo hacía saber esto no me gusta o esto está o esto me molestó o así siempre es muy expresiva desde el lenguaje físico como como el no ya sabes este es ahí donde te das cuenta de de la molestia o algo así no yo creo con una mirada nada más así de <risa> como dicen, una, una mirada matadora, ¿no? De Esas que las mamás a veces nos, nos echaban y a veces con la pareja es así como de... y vas a ver al ratito. Esas ya no existen, por cierto, Ya ¿verdad? no existen las miradas matadoras. Pues yo recuerdo los... que yo... No, una... Es más, ni siquiera quería voltear a ver, ya sabía cómo me estaban mirando. Sentía esos ojitos que matan. Sí, claro. Y aquí estoy con, ya con nuestros invitados esta mañana, con Osvaldo. Osvaldo, llevas una relación de cinco años. Sí. ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Ha sido buena? ¿Han tenido de repente conflictos? ¿Sabes cuando tu pareja está enojada? Eh, sí, en general ha sido buena. Ha uh -huh. habido buena comunicación. Yo desde el principio sí le, le planteé que debíamos de tener una comunicación efectiva uh -huh. con muchas cosas. Eh, digo, desde toma de decisiones, ¿no? Siempre le pregunto cuando vamos a decidir algo, le digo, ¿qué, ¿y qué opinas? Eh, por ejemplo, el tema de la educación de los de los, de los muchachos, ¿no? De los, uh -huh. Ya son muchachos, ya. Entonces, eh, creo que es muy importante. Hace rato mencionaba, ¿no? Que de pronto no quieres decir las cosas por miedo, uh -huh. por miedo a, a cómo va a reaccionar la otra persona. Pero también creo, eh, y digo ahí, ahí te das cuenta, digo, si es la persona correcta o no, ¿qué va a hacer con esa información tu pareja? Uh -huh. A veces no nos queremos abrir Porque somos, vamos a vernos vulnerables Pero qué va a hacer la persona con esa información uh -huh. eh, También hablaban por ejemplo este, Temas de las verdades Y demás de que uno es más emocional Que el otro Y eh, yo creo que siempre hay que decir la verdad Siempre hay que decir la verdad Al final del día a veces decimos No es que no le quiero decir la verdad por miedo uh -huh. O por X circunstancia La otra persona Es la que se debe hacer cargo Es decir Oye, mi amor, ¿cómo me veo con este vestido? No, el típico de... Hijo, ¿el qué le digo? Se ve bien, se ve mal. Al final, si eres honesto, oye, mi amor, ¿sabes qué? La verdad es que ese vestido no te queda muy bien. Uh -huh. Y ella es la que debe de hacerse cargo de esa uh -huh. información. No lo estás diciendo por lastimar. Uh -huh. Lo estás diciendo a lo mejor al revés para, para cuidar su imagen, para... Claro. No, pero a veces ella espera que le diga... No, sí, te ves espectacular. Y a lo mejor no es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo, insisto, que pues, la verdad debe de estar ahí, ahí, ahí siempre, ¿no? Y la uh -huh. comunicación, insisto, entre mi pareja y yo ha sido muy buena. Este, durante todo este tiempo. Es una excelente mujer. Ella es más emocional que yo. Eh, pero pues hemos podido compaginar esa, esas este, maneras de, de, de, de, de ser. Uh -huh. Y la verdad es que desde el principio, desde el principio fui, fui como muy este. Vamos a decir las cosas, vamos a decir las cosas. Y de hecho, es lo mismo espero, ¿no? O sea, claro. yo le digo, oye, lo que sea, dímelo. Pero como te dije hace rato, el que lo tendrá que manejar soy yo. no Si es bueno o es malo, pues ya uh -huh. será responsabilidad mía manejar esa situación. Claro que es importante que se hable desde un principio y que durante el tiempo que va avanzando la relación, bueno, pues realmente se lleve a cabo lo que, los acuerdos, ¿no? Que, que se platican al inicio de una relación. Pero muchas veces, pues no se cumplen. Y yo te veo ahorita como riendo con, con lo que nos decía no, no, bueno. Osvaldo. Yo te felicito, la verdad, Osvaldo, porque fíjate, yo creo que acabas de dar en la clave del asunto. Si no vemos al otro y lo, lo, lo ponemos en un lugar de... Pues de querer entender qué le pasa al otro por un lado, ¿no? Pero lo que acabas de decir me parece medular. Lo mío me tengo que hacer cargo yo no es del otro. Esto es lo que no puedo soportar, que yo no, o okay, que vamos a decir, no, me, no te gusto, es que no me quieres, y toda la interpretación que podemos hacer ahí atrás. Uh -huh. Pero esto es nuestro, es, es, me parece clave. Y tiene que ver con ver al otro y verte tú. La comunicación contigo mismo y con el otro. Y yo creo que aquí es, es una, un parteaguas en, verdaderamente en la comunicación. Si yo no quiero ver al otro, no está en mi mente, solamente estoy yo y lo uso al otro para satisfacerme, para que me mantenga, para lo que quieras, obviamente no va a haber una buena comunicación, no vamos a poder entender comunicación, yo creo que lo que quiere decir es de ida y de vuelta, uh -huh. y hay que hacerse responsable de lo de uno, porque yo no me puedo hacer responsable de lo del otro, sin embargo, ver al otro, pues es básico, ¿no? Entender cómo piensa, cómo siente y respetarlo, porque lo que acabas de decir es la confianza, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el contenido del otro? Fíjate, hay un comentario precisamente que tiene que ver con lo que uh -huh. ambos están diciendo. Según yo, lo voy a hacer anónimo, tengo una comunicación asertiva pero mi esposo no modifica las cosas que me molestan. Muy en particular, el caso es que él habla muy grotesco con muchas groserías. Estoy a semanas de tener a mi bebé y me pongo a pensar mucho en la educación que le vamos a ofrecer y te dan solo imaginar que lo primero que van a decir mi bebé es una grosería en lugar de mamá. Me infarto y él solo me dice que soy muy sensible y muy difícil. Yo no quiero criticar a ninguna de las dos partes, pero entonces, ¿cómo no se está dando entonces este proceso de comunicación donde hay... En momentos eres el emisor y en otros el receptor y hay un mensaje que se va retroalimentando. Y hay que entender correctamente la asertividad, porque la asertividad no es que el otro me va a obedecer. La bueno, asertividad es que yo voy a decir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero y voy a respetar lo que el otro piensa, lo que el otro siente y lo que el otro quiere. Puedo hacer mis solicitudes pero el otro no es un niño que me va a estar obedeciendo. Quiero procurar acuerdos a través de solicitudes y de negociaciones, pero la asertividad no es que el otro me va a obedecer. No, ya, ya, perdón. Eh, perdón sí, ¿verdad? Sí, sí, porque el problema ¿verdad? es que queremos que el otro cambie. Por ejemplo, llegan a terapia y dicen, eh, traen a la pareja para que cambie. Se pueden ir de la terapia porque no funcionó, porque no cambió. O sea, él tendría que cambiar para que la relación esté bien. Pues él es así. Ella se casó con él así. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces, él se siente juzgado, pues seguramente dice más groserías porque se siente juzgado por ella. Y se da un círculo vicioso ahí dentro de la relación. Aquí, aquí hay dos puntos que me gustaría señalar. Número uno sí. es reiterar el tema del género. Eh, Osvaldo nos compartía que su, su esposa es más sensible que él. Yo creo que son, siguen siendo mitos, ¿no? De, que se han estructurado ¿no? en los estereotipos de género. O sea, el hombre obviamente es sensible. O sea, no somos de palo, ni estamos hechos de piedra. Este, aunque... Qué bueno. Aunque haya canción. Qué bueno, ¿no? ¿no? Qué bueno. sino qué aburrido sería. Sí. ¿pero tenemos, ¿pero tenemos, solo Rocky. O sea, piedra, solo solo Rocky. Pero acá lo interesante es eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera? Y eso me viene a la mente. Una, la escena, una escena, una película. Eh, hablé con ella cuando inicia la película. Y el hombre está llorando ante una pieza de danza contemporánea. Y entonces, o sea, lo que planteaban ahí era, o sea, cómo y que después de cuestiones se desarrolla en la película, es cómo el hombre también tiene un tema de sensibilidad que no lo explota y lo oculta y lo calla. ¿no? Entonces creo que, hay, hay, que hay, hay que desmitificar esa idea de que no, no, no podemos compartir, no podemos sentir, no podemos expresar, y, no, y que también que la mujer a, asuma, acepte, eh, tal vez hasta fomente, que pueda expresar el hombre con libertad. ¿no? Y otro punto nada más es el tema de asumir. Tú asumes, más bien, supones, perdón, el, el tema de suponer, tú supones que eh, no me va a entender, tú supones que no podemos comunicarnos, tú supones que así va a ser la formación de mi hijo, tú supones, ¿ya le hablaron? Pregúntale. Pregúntale. No, no supongas. supongas. Es, y, y confirma y reafirma. Porque sobre suposiciones se pueden construir castillos en el, en el aire y se van a caer. Así es. Claro. Mejor pregúntale. Claro, o sea, si tú quieres saber qué piensa tu pareja, pues pregúntale. Esta Sin es ninguna. una frase que me encanta y Berenice Salazar nos la comparte. Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó y está citando a Lacan. Exacto. Y me parece fantástico. Claro. Sí. Pero tenemos muchos testimonios, Carlos. Sí, aquí estoy con, con Elena. Eh, Elena, eh, hubo mala comunicación en tu relación. ¿De pareja y por qué? Aparte de que había un poco de mala comunicación, es que ya a mí me había dado un infarto cerebral. Y yo me separé de mi esposo porque pensé que me iba a morir. este De hecho, en el hospital me lo habían dicho que ya, ya, no, ya no estaba en el mundo prácticamente. Y es, decidí separarme, pero por no causarles problemas a mi familia. O sea, más que nada por eso. ¿Por qué? Pues, o sea, por el infarto cerebral tú creías que les ibas a dar más problemas. Sí. Y preferiste alejarte. Sí. ¿Por qué no eh, pedirles que estuvieran contigo en este momento? Porque ellos estaban, estaban pequeños y aparte de eso porque pues mi esposo pues a veces no lo entendía y él, él estaba más de acuerdo a su familia. Y yo no... Yo no pues me incomodaba esa situación uh -huh. y no había mucha comunicación entre nosotros, o sea, ese era el problema. ¿Pero de siempre? ¿Desde antes de que te diera el infarto? ¿Nunca Oye, hubo buena comunicación? Creo que creo que así fue, o sea, que no, no había mucha comunicación entre nosotros. ¿Y cuántos años estuvieron juntos? Oye, unos, unos 15. ¿15 años? ¿Y nunca, en ninguna etapa de, de este matrimonio hubo buena comunicación? Pues yo creo que estuvimos un tiempo en nuestro hogar prácticamente, pero después decidió irse a vivir con su familia, uh -huh. o sea, en la, en la casa de su, de su claro. familia. Y este eso a veces nos, bueno, al menos nos originaba esa situación. Uh -huh. Entonces, yo no, yo no estaba de acuerdo en eso, pero él sigue ahí con, con su familia. ¿Siguen juntos o ya se separaron desde yo ya, hace años? Yo ya me había, ya tengo tiempo de haberme separado, con, ya tengo unos 10 años de separarme con él. Él me pedía que regresara, pero que siempre tenía que estar prácticamente donde está con su familia. O sea, entonces, pues yo no yo no estuve de acuerdo en eso porque nosotros tenemos nuestra casa uh -huh. y la casa está sola prácticamente, pues, está o así que cayendo porque estar sola, pero... Pero no estoy con él por lo mismo, o sea, por, por esa situación. Y de hecho me ha pedido que me regrese con él, uh -huh. pero, pero yo no quería estar con él. O sea, no con, o sea, con la familia de ellos prácticamente. Uh -huh. Y aparte de eso, por el problema, porque se supone que me iba a morir. Entonces, por eso dije, no quería causarles problemas. O sea, es... ¿Qué le decimos Ana Luisa? Pues mira, en este caso, gracias por compartir. Sí, me parece gracias. que esto tiene que ver con otro tema, no de comunicación en sí. Me parece que tiene que ver con una separación primero en, en cuestión de poder hacer una pareja y una familia separados de los padres en ese sentido, que me parece que es lo que entiendo que te, que te molesta un poco. No te veo, pero aquí más o menos alcanzo sí. Pero yo creo que eh, en este sentido, primero, evidentemente para la pareja hay que separarse de los padres y, y hacer una vida por fuera y, y solos, ¿no? Y, y poder con, empezar a construir algo. Sin embargo, eh, también hay una parte aquí que me gustaría retomar en, en lo que estás diciendo... Nuestros patrones de, de, de manera de relacionarnos vienen desde nuestra primera infancia, que es primero nos relacionamos con este padre y con esta madre. Y como nos hemos llevado ahí, es como vamos a reproducir nuestra relación en la parte adulta. Si yo tengo una relación amorosa y realmente fui, por ejemplo, la niña de los ojos de mi padre, seguramente voy a ser coqueta, voy a ser. ¿Por qué? Porque eso lo, lo, lo, lo prende, lo, lo instalan ese chip dentro de nosotros los padres. Si en realidad mi padre, yo lo hablo porque soy mujer y hombre, ¿no? Y mi padre, bueno, ya sabrán dónde lo tengo. <risa> Pero en este sentido. Eh, Realmente lo que marca nuestra forma de comunicarnos en la vida son nuestras primeras relaciones y ahí aprendemos y esto es una parte de conocernos a nosotros mismos y en ese sentido, aunque vamos es, normalmente está oculto a nosotros, no nos damos cuenta qué tipo de relación llevamos, hasta que llega la pareja, porque esa, esa es la verdadera manera de comunicarnos. Y ahí es donde surgen todos los conflictos, y donde se ponen a prueba, precisamente se repiten para que nosotros lo, le demos solución a ello. Entonces, es bien importante, que en este sentido me parece que tiene que ver con otra cosa, y no necesariamente con una comunicación, sino viene desde otro origen el, el conflicto de, de esta señora. Gracias por compartir. Pero eh, sí es bien importante que entendamos que nuestros primeros modelos de comunicación vienen de nuestros padres, de nuestros hermanos inclusive, ¿no? O sea, de la familia, primero obviamente mamá, luego papá y luego en nuestro contexto social y muy cercano familiar de ahí. Claro. Y esto nos modela y nos hace relacionarnos de esta manera. Me parece aquí que esto se pone en juego, ¿no? Muy importantemente, ¿no? Pero eh, también eso les impedía comunicarse, ¿no? Claro, claro. No, bueno, pues imagínate, se, se, se complica todo. Por eso la comunicación tiene que ver con muchísimo, con, imposible de pues hablar aquí todo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que medularmente como, como puntos importantes serían estos, ¿no? Y aquí sí tendría, yo le aconsejaría, que a lo mejor si ella quisiera y no porque uno eh, fuera a estar mal, no, todo lo contrario, yo creo que necesitamos precisamente nuestro apoyo, nuestra red cuando estamos incapacitados en mucho, y esta es parte de lo que necesitamos de la familia, ¿no? Así es, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de ese tema de la comunicación con la pareja, ya volvemos. Yo creo que en principio uno se tiene que comunicar con uno, y ahí verdaderamente está un problema importante. Por lo general estamos enojados y reaccionamos y depositamos en el otro el coraje o el enojo o la frustración. Entonces yo creo que la primera cosa que deberíamos tener es una comunicación primero con nosotros. Entonces yo creo que es algo bien importante poner al otro en un lugar donde nos va a dar esa gasolina. ¿dónde es? Porque no nada más es sentir lo que el otro siente, pues, si se quemó o lo dolió, no.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 la agresividad implica yo tengo la razón. ¿no? La agresividad es yo tengo la razón y tú no la tienes porque solo uno de las dos los puede tener. Al principio nuestra relación pues fue yo creo que con mucha ilusión, ¿no? Eh, de hacer una nueva vida, de... pues de todo lo que conocimos, de seguir disfrutando de lo que es el noviazgo. Nuestra comunicación era así abierta, franca, eh, Creo que no nos acoltábamos nada, eh, tanto sueños, tanto ideales, eh, teníamos ideales en común, ganas de estar, superar todo lo que íbamos viviendo. ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, eh, nuestras hijas, bueno, mis hijas llevan un año tres meses, muy pequeñitas, bueno, muy cerquita, entonces, cuando fueron pequeñas, nuestra vida era muy enfocada a sacarlas adelante, a cuidarlas. Como que hubo, había más esa, esa eh, como comunicación con el fin de que estuviéramos bien. Por el... Comenzaron a crecer y empezamos cada uno, ellas empezaron a tener su vida un poquito más despegada de nosotros y empezamos a vivir más tiempo juntos y comenzamos a tener a, a empezar a ocultarnos o a guardarnos detallitos pequeños que después se convirtieron en detalles muy grandes que ya no nos los decíamos. Yo empecé, a, en lugar de discutir, que ya las discusiones eran cada vez más, más fuertes, empecé a quedarme callado, a decir, está bien, yo lo veo, yo lo arreglo, luego lo platicamos y eso luego lo platicamos, pasaban semanas, días y se convirtieron en meses. Este, y ya no lo platicábamos, ¿no? ya no lo superábamos. La cuestión sexual, obviamente, comenzó también a, a distanciarnos. Eh, lo clásico que dicen de las mujeres, ¿no? que Ay, me duele la cabeza, no estoy cansada. Y yo, pues, al principio de la relación, pues de alguna manera lo entendía, la buscaba, la eh, consentía. Y ya cuando pasaba posterior, ya era así, ah bueno, pues adiós. ¿no? Y ya no había más. entonces pues la brecha se hizo cada vez más grande. La cama se hizo cada vez más grande. El perder esa frescura, este, el ocultar cosas, eso, eso también yo creo que es lo peor que puede hacer uno en una relación, que yo lo hice, ¿no? Y nunca le dije, ¿sabes qué? Me lastima mucho esto, esto. Nunca, pues ya no. Llegó un momento que ya no se lo dije. Y bueno, suavemente pues desencadenó el no. Pues no continuar juntos, ¿no? ¿No? De alguna manera, bueno, nuestras hijas, pues de alguna manera, pues tuvieron que también vivir esas consecuencias. ¿no? Muchísimas gracias a este testimonio anónimo por compartirnos los problemas de comunicación que tenía con su pareja. ¿Cómo nos cuenta cómo va evolucionando el problema cuando, bueno, al principio a lo mejor todo es perfecto, así ves a la otra persona? Eh, conforme vas conviviendo con ella, pues te das cuenta que hay errores, que hay cosas que no te gustan y a pesar de que identificas de que eso no te hace sentir bien, no lo hablas. Entonces no nos permite avanzar, sino al contrario, mejor me alejo, mejor me callo, no le digo las cosas para evitar pues, los enojos como ustedes ya nos decían. ¿Por qué no decir lo que nos molesta en el momento en que nos molesta? Uno, porque pues... yo creo que como decía este, Blanca, verdad, uh -huh. sí, eh, nos jugamos el pellejo, que nos quieran o no nos quieran, que nos rechacen o que no nos rechacen. Y otra es que yo pueda sostener esa frustración y poder metabolizarla acá adentro. Y otra es, eh, como decíamos hace ratito, por lo general eh, tenemos patrones que aprendimos de chiqui desde chiquitos que vamos a reproducir. Entonces, si eh, yo me abandonó mi papá de chico o me abandonó, voy a generar esto inconscientemente, mm -hmm. que se vaya dando hasta paulatinamente y le saco al otro el abandono a fuerza. O le saco la agresión o le saco lo que haya yo, eh, entendido en esta relación desde chiquitita. Las ¿no? deudas pendientes con mis padres, ¿no? Le paso la factura, las broncas uh -huh. que yo he tenido con mis padres, les paso la factura a ellos, mi papá no me hizo caso, ahora te cobro a ti. Exacto. Mi mamá no me hizo caso, te cobro uh -huh. a ti. Pero y al mismo tiempo, ¿cómo te educaron? Y tiene que ver con qué te significaron a ti que era amor. Exacto. Porque a lo mejor para mí amor es soportar el mal humor Exacto. de la otra persona, uh -huh. aguantar para que no se moleste y así le estoy demostrando que le amo. Exacto. ¿no? Y que pero además fondo... no voy a perder y que además voy a mantenerlas. Pero lo que no estamos viendo es que vamos generando una distancia que tarde o temprano. Conmigo mismo incluso. Claro. claro. Sí, de... con primero el... contigo, sí. ¿no? Tienes mu mucha razón. Pero tarde que temprano la cuenta llega y se paga. No ¿Y como hay decías más. de esta pasividad, porque en realidad voy juntando, sí, te... me aguanto, pero voy acumulando resentimiento. Entonces, voy acumulando resentimiento, voy acumulando resentimiento. Entonces, el problema de la pasividad es que yo no estoy expresando ni procesando mis emociones. Y llega un punto donde el resentimiento es tal que ya siento indiferencia, ya la distancia es tal que ya no me importa. Porque muchas veces también no sabemos cómo expresar esos sentimientos, esas Por, emociones. Claro, porque sí. no las reconocemos, porque Exacto. son vulnerables, porque realmente me juego el pellejito ahí de, de decir igual no me, no me aceptan. Pero el gran no, problema, es... y creo que es lo que más o menos quiere decir también mi tocayo, es que aventamos toda esta factura, pero ya sin desglose. Entonces, ¿cómo explicamos que el consumo que, el que se tiene que pagar es de, de tanta Sí, y del 20%. Oye, no, no pero desglose. hay un tema aquí muy importante, que son, digo, hablamos de estos agentes de influencia, ¿no?, que son en primera instancia los que tenemos en casa, Luego los agentes de influencia con los que nos vamos relacionando en la vida Después, social, uh -huh. absolutamente. Y tenemos el agente de influencia que, que, es, eh, que relaciona mucho con las generaciones. no uh -huh. Hay temas generacionales muy complejos. Si viéramos, por ejemplo, cómo se daba un tratamiento en cuanto a la relación hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, persona en general, eh, habían eh, ciertos sesgos por dónde te ubicabas tú y en qué espacio estabas uh -huh. generacionalmente. no Hoy en día la discusión que estamos planteando es Cómo equiparamos o cómo estamos en espacio de igualdad o de una supremacía de un género hacia otro género. Y eso a las generaciones actuales, por ejemplo, les puede estar transformando el chip por completo. Y eso es que hay que tener también en cuenta el contexto sociocultural en el que nos claro. vivimos, el momento histórico, claro. todas las fuentes de información que me van a mí construyendo, ahora sí que constructivista sí, sí. desde una perspectiva, y me edifican este muro de lo que soy yo, cómo pienso y cómo catalogo lo que Así siento. Es. Y no solo los padres, como, como decíamos, sino también el contexto cultural. Claro. Las expectativas con las que llegamos a la pareja frecuentemente son altísimas. Man y entonces yo tengo el patrón de las telenovelas donde y Hollywood claro. y, y, y Walt Disney donde vivimos felices para siempre donde mi pareja me hace feliz y, y resulta que la condenada o el condenado no me hace feliz qué le pasa ¿No? y entonces pues soy feliz un ratito y después no me hace feliz entonces me vuelco contra él y entonces tú no me estás haciendo feliz y la pareja los dos están gritando tú no me estás haciendo feliz ¿Qué? en vez de voltear a verse a sí mismo decir no pues me toca a mí serme feliz me toca a mí darme esa aceptación en vez de estarla buscando reclamando o mendigando afuera y a partir de esta aceptación mía y valoración mía, entonces yo puedo comunicarme con el otro con una mayor asertividad. Bueno, Jenny, ¿tú te sentiste así eh, un poco eh, que la otra persona no te hacía feliz, tu pareja no te hacía feliz o cuál fue la raíz de los problemas de comunicación que tuviste? Pues mi problema fue en sí que no hubo comunicación por temor. Eh, después ¿Temor a qué? De, A que él era agresivo, pero no agresivo solamente conmigo sino con él uno piensa que después de muchos años ya nos entendemos pero cuando llega determinado tiempo dices bueno ya, ya no quiero estar contigo porque me a veces me amenazaba me decía es que no me puedes dejar porque me voy a matar o voy a hacer o sea x cosa entonces pues mi problema fue de que yo misma me empecé a alejar porque le dije que ya no quería estar con él ya, ya no me sentía cómoda Incluso hasta uno llega a cambiar de número de teléfono, ¿no? Porque de tanto que llega a hostigarte la persona. Y es lo que hace un rato eh, comentaban, a lo mejor si lo hubiéramos hablado antes, eh, si yo se, le hubiera expresado lo que, lo que sentía, eh, probablemente lo hubiéramos arreglado. ¿Tú crees que hubieran cambiado las cosas? A veces he pensado que sí, pero ya no había respeto y ya había violencia. Entonces, pues fue mejor dejarlo así. Incluso me alejé ya... Ya decidí no hablarle más. ¿Y cómo te sentiste? Después, ¿liberada? ¿Más tranquila? Mm, pues me sentí tranquila, pero pues uno sí extraña, ¿no? Después de... ¿Qué extrañas? Si no había buena comunicación, no había confianza, mm. había violencia. Mm. ¿Qué es lo que extrañas de esa relación? Pues cuando surge una ruptura, siento que lo que más te llega son los momentos buenos de la persona. Entonces... ¿Qué pesaba más? ¿Los buenos o los malos? Los malos. Pero, pues desgraciadamente a veces así es, ¿no? Te llega el recuerdo bueno y es cuando empiezas a, a extrañar. Entonces, pero sin embargo, a pesar de todo eso, decidí ya no acercarme más, alejarme y no decirle más. ¿Todavía te duele? No, ya no. ¿No? No. Pienso que, que hice bien y con eso me quedo. Bien, sí. Y, y le echamos tal responsabilidad sí. Ay, al otro, donde yo no me responsabilizo, que le digo, mi vida depende de ti, o sea, yo vivo o no, depende de tu decisión, uh -huh. esa es la máxima irresponsabilidad y ahí es importante asertivamente, ¿sabes qué? Pues no es mi responsabilidad, lo que tú hagas, lo que tú decidas hacer con tu vida no es mi responsabilidad, yo quiero ayudarte, yo te quiero, ¿cómo te ayudo? pero yo no puedo resolver tu vida y yo no puedo decidir si vives o no te vives. Entonces, primero resuélvete a ti, resuelve tus broncas, siéntete bien contigo mismo y ya después, entonces, puedes entablar una relación mucho más asertiva. Pero eso es una gran violencia. Eso es como tú detectaste. Si hubieran tenido mejor comunicación, ¿hubieran llegado a eso? No. Yo creo que hay un problema más de fondo y más Mucho más de fondo. Donde... Tiene un problema para manejar su frustración, tiene un problema para, para separarse o para... Me parece aquí, no lo sé, pero es muy aventurado decir esto, claro. pero me parece que aquí venía más bien una, una necesidad uno del otro donde no se podían separar y empieza a haber una agresión, donde uno no puede individualizarse, uno no puede saber lo que es uno y lo que es el otro. Y tiene un problema donde él no te deja ir, porque además las separaciones, eso es bien cierto, ¿no? Eh, estamos, a, vamos, necesitamos de otro ser humano para vivir, no somos personas que podamos ser militaños, ¿no? Y en la medida que podamos hacer una pareja, pues por supuesto que le depositamos todo a eso y ahí están las peticiones que decíamos y ahí están los intercambios que son personales, no son que el otro me vaya a proporcionar, por un lado. Pero como eso no lo entiendo, me pego, me adhiero al otro y lo hago responsable de mi vida, ¿no? Y entonces en esta parte... Tiene que ver profundamente la capacidad primero de haberme separado, inclusive antes en mi casa con mi madre, con mi padre, con de hacerme persona única y luego tengo que hacer, ¿no? un, Todo un trabajo primero personal para poderme Unir a otra persona y unir no quiere fundir, no quiere decir fundirme. Unir quiere decir hacer de, de dos vidas algo en común, un proyecto, pero, pero con dos vidas por separado, ¿sí? con dos personalidades únicas, con, pre, con eh, gustos diferentes, con muchas eh, peculiaridades ¿no? de cada una. Entender esto me parece que es vital en la comunicación, eh, saber que... Lo que yo quiero no es que necesariamente lo quiera el otro. Y tengo que estar atenta para ver a quién escojo para ese proyecto de vida, además. Y algo que hace ratito no dijimos, pero que me parece vital en la, en la, en la comunicación, es todos somos seres humanos y en algún momento hasta tenemos ganas de picarle al otro y de darle ¿no? duro. Y se vale en el sentido de que somos humanos. Sin embargo, hay consecuencias y hay consecuencias negativas. Lo que podemos hacer en este caso, que me parece vital, es reparar. El que no repara, no hay manera que el otro pueda seguir con la comunicación, la bloquea. Y esto es lo que pasaba con este caso anterior, me parece. En el sentido que yo no puedo estar hablando, yo me quedo callado, y call... callarme también es una forma muy agresiva de decir, hasta aquí pasas y lo siento en el alma. Y por lo tanto voy cortando esta comunicación. Si yo no reparo, yo no digo, mira, sí, sí tenía ganas de... Me, me enojé a tal grado que sí tenía ganas de darte un poquito, la verdad, pues sí, ¿no? Soy humano, pero lo siento. Y otra cosa que tiene que ver también con esto, me parece que eh, ver al otro no es verlo físicamente aquí. Ver al otro es verdaderamente lo que siente el otro. ¿Qué siente cuando yo le digo? ¿Y qué responsabilidad tengo yo de hacer en estos acuerdos? ¿no? Porque hay veces que puedo... Ceder. Hay veces que no puedo ceder y el otro se tiene que dar cuenta. En esta medida de poder ceder con el otro, en esto es porque a mí me interesa. Hoy puedo decir que me voy al cine y no tenía ganas, no pasa nada, ¿no? Vamos, no me, no me, no me lleva, pero no dejarme golpear o dejarme. Sí, esto ya viene a mi integridad y a mi. A mi a mi persona directamente, claro. ¿no? Y claro. yo creo que esto es algo como un termómetro que se tiene que ir haciendo poquito a poquito en el conocimiento de la pareja. Por eso el noviazgo, ¿no? Es tan importante en el noviazgo. Saber quién es el otro para mí y qué me mueve, ¿no? Alma Contreras nos dice, para tener una comunicación clara y abierta, tenemos que aceptar primero que el otro es diferente, que piensa diferente y que siente diferente, entre otras cosas. Blanca, dejé a mi marido hace dos meses... Falta de comunicación y más que nada la agresividad fueron el problema. No supe poner esa línea de no me toques. Menos enojado, se lo dije, se lo pedí de buen modo después de, de pasados los pleitos. ¿Qué me faltó entonces por comunicar? ¿Qué no le pude decir? Eh, Antailin, eh, yo siempre trato de buscar la comunicación sin gritos, solo que en la familia de mi esposa... Siempre se gritan y ella cree que así deben ser con nosotros. Y mi hijo, ya tenemos 23 años de unión. Eh, si siempre provoco el diálogo, as, y siempre provoco el diálogo para que no se quede nada guardado, solo que soy el que no grita. Pausa y regresamos. La próxima semana... Diálogos en confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la imagenología médica. Las pruebas de imagen constituyen un elemento esencial para el diagnóstico temprano de infinidad de patologías. Conoce para qué sirve el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética, entre otros. El martes... Cristina Jauregui platicará de los niños introvertidos y los niños extrovertidos. ¿Te preocupa que tu hijo o hija sea reservado, que no socialice o, por el contrario, que sea siempre el alma de la fiesta? El miércoles, Marisa Escribano y los especialistas nos dirán qué son los cuidados paliativos y de qué manera pueden aliviar el sufrimiento de los enfermos terminales. El jueves, en el marco del Día Internacional de la Niña, Fernanda Tapia nos hablará de cómo la desigualdad entre géneros comienza desde la niñez, y para erradicarla, es necesario cumplir y respetar los derechos de las niñas y adolescentes. El viernes, Carmen Muñoz te espera con el tema de la unión libre al matrimonio. Cuando se tiene mucho tiempo de vivir en pareja con una persona, ¿Necesariamente el paso que sigue es el matrimonio? ¿De qué depende que tomemos esta decisión? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. ¿Sabías que comunicamos más con nuestro cuerpo que con lo que decimos? Muchas veces suponemos que es suficiente hablar claro y que para comunicarnos con los otros solo hay que utilizar bien las palabras y ser coherentes con lo que decimos, pero pocas veces percibimos nuestros movimientos, nuestras expresiones faciales y otros comportamientos sutiles que nuestro interlocutor observa e interpreta y puede sentir que algo no encaja con lo que decimos. A esto se le llama lenguaje corporal, comportamiento que llevó a Paul Ekman a ser pionero en el estudio de este lenguaje. Después de años de investigación sobre las expresiones faciales que determinaban alguna emoción, concluyó que, aunque las emociones que mostramos, la forma en cómo lo hacemos y con quién lo expresamos varían de cultura a cultura, hay expresiones que son universales. Esto lo demostró fotografiando expresiones faciales y contrastándolas en su laboratorio con Silvan Tompkins, quien, quien, sin conocer el contexto ni lo que hubiera ocurrido, pudo determinar en cada caso cuál era la emoción que expresaba cada persona fotografiada, pero qué tan conscientes somos de lo que sentimos y si lo demostramos o no corporalmente. ¿Qué le pasó al otro? Sí, continuamos en diálogos en confianza, estamos hablando de la comunicación en la pareja, por eso nosotros seguimos dialogando sí, en el claro, claro. Y estamos comentando también un poco esta cápsula que preparó el equipo de producción. La expresión corporal habla mucho de nosotros. Claro. Ahí sí. también a veces hay, hay barreras o hay Totalmente. una brecha abierta, digamos, para poder comunicarnos de una manera asertiva, uh -huh. ¿no? Porque a veces no lo decimos con palabras, pero sí con el cuerpo, con expresiones. Claro, porque dicen que lo que no se dice, se actúa. Entonces, si yo estoy enojada y no lo digo, yo voy a tener una expresión de enojo uh -huh. y el otro me conoce tanto, me conoce tan bien, que se da cuenta, yo lo veo, ¿no? Que dicen, no, es que ya se frunció el ceño, subió la ceja, está enojado. Entonces, o se sí, siente, sí, ¿no? Sí, me no claro. sí, sí, me conoce, sí, si sí no, me... no. Pero, pero eh, en eso, en nuestras expresiones, nuestra pareja nos conoce. Sí, y nos entonces, conoce. Y entonces es una posibilidad de poderme ver a mí misma en cómo me relaciono con la persona, cómo me relaciono con el mundo en función de la relación. Y hay, hay un punto acá que es que, sin que hayan estereotipos, ¿no? Digo, uh -huh. todo, pero técnicamente todo lo que tú vas incluyendo, la manera en que te vinculas, ¿no? este punto de vinculación e interacción con otra persona, que desde puede ser eh, expresiones, modismos, eh, hace rato nos comentaban el uso de, de, de groserías, los tonos de la voz... Este, la, cómo te vistes incluso, ¿no? la manera en cómo tú tienes organizada tu casa, qué tanto valor le das al orden, a la limpieza, o qué tan eh, paranoico o paranoica te vuelves de la limpieza y del orden y obsesivo uh -huh. o obsesiva, eh, también comunican absolutamente. Y eso también te va estableciendo. ¿no? Yo eh, recuerdo muchísimo haber eh, escuchado a, a amigas eh, y amigos que discutían de, es que lava el baño tres veces a la semana y no puede tener un calcetín sucio. Entonces, y empiezan a generar... ahí y, y eso es un motivo de pleito... Eh, garrafal, pero uh -huh. de otra manera es una, es una expresión de cómo es la persona y cómo la persona asume el construir, en este caso, por ejemplo, un hogar, una casa. Claro. Un, un, no solamente un con vinco. la pareja, sino con uh -huh. la gente que te rodea, yeah. Absolutamente, o con el ¿no? Y cómo, uh -huh. hasta cómo manejas, por ejemplo. Eh, o sea, todo eso te, también influye y te construye como persona. Porque es, no, nunca hay que olvidar que el acto comunicativo o la acción comunicativa es per se en el ser humano, uh -huh. todo el tiempo estamos comunicando, uh -huh. todo el tiempo. Entonces, lo que hagamos técnicamente y... Eh, y lo que y, no hagamos Y lo que no bien. hagamos también, claro, el silencio comunica uh -huh. de una manera, claro. lo que decíamos de la mirada retadora de la mamá, ¿no? O sea, cuando te están viendo así con cara de, no me estás agradando, ya sabes todo lo que resume, uh -huh. ¿no? Eh, y también, eh, y eso lo podemos agregar... Eh, que es un área que personalmente lo personal me encanta ver, es cómo también tiene impacto redes sociales y el insumo que te da todo el discurso digital. ¿no? Hoy me ha tocado conocer más gente que dice, prefiero relacionarme con animales y me conmuevo más ante los animales que ante la desgracia humana. Uh -huh. Y dices, ¿pero cómo? Sí, o sea, porque los humanos somos horribles y prefiero tener un gato, un perro, un pez. Bueno, no... ahí está hablando de una respuesta que no va a tener del otro lado. Eso es precisamente la comunicación. Claro. claro. El gato no me va a decir, oye, no, no me pegues. Exacto, oye, sí. el gato claro. no, no, no me hace es falta que me, eres, que me acaricies. No, claro, bueno, sí es, te lo precisamente. Dice, pero, pero dice miau, no hace no por lo o se va y se acerca él. Sí, es muy claro, el animalito. Claro. Sí. Pero esto es lo que es la comunicación, precisamente lo que estás diciendo, recibir al otro. ¿Y, pero de qué manera... Realmente entender lo que el otro quiere. Porque no queremos construir ese punto de vinculación para entender a otra persona porque nos dejamos influir por eso. Entonces, ¿cómo manejamos también esto para que no se meta en nuestra relación o para que no nos eh, obstruya Es que es parte de capacidad? su relación. O sea, el otro trae todo. Y tú traes y tú tu paquete igual, claro. Conte. Sí. Eso es lo que no podemos entender, quizá. A lo mejor, sí, eh, eh, poderlo desglosar nos ayuda a comprender lo que estamos, nos, nos estamos jugando. Pero en, en la parte más intrínseca, yo diría, de la comunicación, es entender lo que trae el otro. Totalmente. El otro era de su mami, ¿no? Uh -huh. No, sí. pues, ¿qué crees? Se seguirá siendo de su mami. En Totalmente. tu casa y en la de cualquiera. ¿Sí? Entonces, acepto esto, puedo con esto de alguna manera, porque no vamos a ser seres perfectos, nunca. Siempre nunca. vamos a tener cosas que nos duelen y, cuando, y que pisemos. ¿y cuando a ves que no puede contigo ni con los demás, como ya lo comentábamos, Oscar, es el caso de nuestro testimonio anónimo, después de mucho tiempo uh -huh. estar con, con su pareja, eh, se da cuenta que no se puede comunicar con ella, pero con las demás personas tampoco. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Un, un vamos a escuchar el testimonio, ¿verdad, <risa> Hola, muy buenos, días. buenos este, días. Bueno, las consecuencias de una mala comunicación yo creo que es también, como lo estaba diciendo el especialista, de, de, de mamás o de papás. Eh, mi pareja este, es hijo único y mi suegra ya está grande. Este Él tiene 35, yo 43. Entonces, ella le dice, todo está bien. Ay, entiende a mi hijo, hace esto con mi hijo... Eh, llega un momento en que él es muy callado, es muy, muy reservado, no dice no expresa lo que siente y yo sí y, y también por ejemplo yo cuando me enojo llego a decir pues ya muchas peladeces, la verdad que soy muy grosera, uh -huh. pero ya cuando no me entienden y, o cuando no me explico porque por ejemplo con mi hija también tengo una hija de 17 años y, y también por ejemplo con ella sí hay más comunicación, somos como muy parecidas, con él no porque él no dice nada. Ya después cuando me enojo... ¿Por qué te enojas? Eh, sí. Cuando yo muchas veces le digo, es que esto me molesta. Se con él no sabe cuándo está enojado porque tiene la misma expresión. Solamente yo por precisamente por los gestos, nada más. Uh -huh. Pero él no dice nada, de todo sí. O le digo, ¿sí está bien? Sí. A todo dice sí, sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo te la sientes tú con esto? No me siento bien. Uh -huh. No, no me siento bien porque me las responsabilidades las tengo yo. Él me dice, aquí está, hazte cargo de todo. Y le digo, ¿qué? Falta esto o vamos a hacer esto. Como quieras, a todo. Como quieras tú, decide tú. Y eso llega un momento en que me molesta tanto, me, me enoja tanto, que llego a decir muchas groserías. Es que ya reacciona, ¿no? Pero ¿por qué te enojas? Y, y eso me molesta, me molesta aún más. A lo mejor yo, a lo mejor es, no sé, tengo la... A veces me siento culpable porque digo, sí, todo me enoja, pero después ya estoy más tranquila y digo, pero es que no. Y estoy con una lucha conmigo misma porque digo, es que no, yo siento que estoy bien. Y él me dice, no, es que te enojas mucho, pero él no reacciona y no se le ve. O sea, si ustedes lo ven, no se le nota que está enojado, pero solamente yo cuando está con una cara o con un gesto, ¿Y, y, ¿Y te has puesto a pensar qué es lo que quieres con esta persona en un futuro? Eh, ¿Seguir juntos, separarse? No, no, ya estamos... ¿Eso te molesta tanto que, que ya no puedes más con esto? Estamos, nos llevamos mejor como amigos. Ya tiene muchos años que no tenemos una relación íntima, precisamente porque no, o sea, no, no, no la hago con él. Pero estamos juntos, pero nos llevamos mejor como amigos. A lo mejor no hay una... Pero Excelente comunicación. Sí. ¿Por qué seguir juntos como amigos? Estamos así ya hace unos años, un par de años, pero sí ya estamos pensando en separarnos precisamente por eso, porque pues no, no siento que es lo que quiero para mí, o sea, no lo quiero para mí. Ahora me fijo tengo 43 años y, y vivir así toda la vida no me gusta, no, no estoy bien y llega un momento que estoy tan estresada y que me la paso comiendo, comiendo, comiendo, comiendo, comiendo, yo pesaba yo 50 kilos, ahora llegué a pesar 95 kilos, 96. Ahorita estoy en 79 y digo, no quiero esto para mí. Y sí me, me siento muy mal porque llega un momento en que, en que digo, no no es lo que yo quiero. Yo creo que hay un punto aquí muy importante y me gustaría invitar a nuestro testimonio anónimo a, a reflexionarse lo que hablamos de cuando me rebasa el enojo. Si a mí constantemente me rebasa el enojo porque yo no tengo suficiente tolerancia frente al otro, entonces tú puedes cambiar de pareja, pero te vas a llevar tu enojo contigo. Entonces, en la medida en que tú aprendas a manejar mejor tu enojo, claro, eres humano y te vas a enojar, pero en la medida en que tú aprendes a manejar tu enojo, a darte cuenta eh, qué intolerancias tienes frente a la otra persona, que probablemente era así desde antes, pero de repente ya no la toleras y ya generas ese enojo, en esa medida, pues vas a poder tener una comunicación mejor con la otra persona, porque entonces si yo me voy enojando cuando no me gusta lo que hace la otra persona y le pido que cambie y no cambia, bueno, pues entonces no va a cambiar, mejor yo me, me dejo de enojar o le bajo al enojo, porque el enojo sí es mi propia responsabilidad y, y esa tendencia al enojo, pues la vas a llevar a otras relaciones. Yo creo que mira, difiero un poquito en esto la verdad yo me parece que por aquí puede ir el asunto a veces la comunicación no a veces, siempre implica recibir lo del otro si tú hablas y le dices y te parece y el otro te dice, ah esto es una parte como, claro que te empieza a dar coraje, claro que te empieza a hacer una frustración interna y parece que el otro no recibe. La comunicación implica a fuerza recibir lo, la parte del, del otro lado. Pensar, ¿no? O sea, es todo un ejercicio bien complejo. Y me parece que aquí esto es lo que te estaba pasando. A lo mejor él es una persona muy pasiva, una persona que... Pues si le das o no le das, le da igual. Y esto precisamente en la relación, pues es, es muy agresivo inclusive. Por eso te enojas tanto y por eso tienes culpa, porque al rato dices, oye, si me pasé, si le grité, por supuesto, porque además pasivamente esto es lo que está provocando él por abajo del agua, por estos patrones de conducta que a veces no somos conscientes. Entonces, obviamente no se iba a dar aquí nunca una comunicación, porque precisamente están parados en otro lado. Si decides separarte o no, pues esto es algo como muy personal al decidir si quiero estar aquí o no. Pero me parece que también eh, podemos ser bien pasivos, agresivos por abajo del agua, ¿no? Claro. Y pareciera que el otro es el agresivo y pareciera que el otro es el que no puede soportar. Pero eso es precisamente lo que estamos haciendo. Por eso hay que conocernos primero y además encontrar pues, uno más o menos parecidito a uno, ¿no? Entre más parecidito, no que sea igualito, porque si no ya no ya no lo hacemos tampoco, nos fundimos uh -huh. con el otro, uh -huh. pero tener como los valores iguales, las, eh, las diversiones, o sea, entre más pareciditos... Proyectos. Sí, proyectos uh -huh. en común, pero que estemos verdaderamente definidos como personas, pues la vamos a hacer. Pero sí hay agresiones pasivas muy claro. fuertes. Claro, y vamos a escuchar otro testimonio que ella nos compartió parte cómo la comunicación ha mejorado después de que empezaron como muy mal con esta, este tema de la comunicación y va de mal a mejor. ¿Cómo ha sido este proceso y cuáles fueron las consecuencias? Bueno, al principio, como decías, ya estaba yo mal con él, era una piedra, no hablaba, no decía nada, todo yo lo decidía y bueno, fuimos caminando, fuimos caminando hasta que yo busqué ayuda y el tema es, yo busco ayuda, yo me acepto me hago responsable de mí y entonces decido si sigo o no sigo. Entonces yo decido seguir y él empieza a acceder al ver los cambios, ¿no? Uh -huh. Cuando hay celos, cuando hay posesión, dónde estás, cómo estás, te quiero aquí porque me haces esto, eran puros reclamos. Entonces cuando yo acepto que soy la que estoy mal de alguna manera, empiezo a modificar y empiezo a ver que sí se puede. Y empezamos a ver poco a poco cambios al grado de que... Pues si no vivimos juntos es porque no se ha dado, pero pasamos más tiempo juntos, tomamos decisiones juntos. Y de eso se ha tratado, de, de ayudarse uh -huh. y de aprender a explicarse, uh -huh. nada más. De bueno, aprender eso a expresarse. ¿no? Importante. Okay. Fundamental retomar el, tema, de la, el, el tema del modelo básico de la comunicación. Pero ya le agregamos otro elemento entonces, ¿no? No solamente se emisor receptor el canal, sino el código. ¿Cuál es ¿Cuáles otro... son los códigos? Después de la pausa. Vamos a hablar de eso. Pues. Cuando él se expresa es como más objetivo, algo que no le gusta o sí le gusta, pero es más tajante y yo soy como más emocional. Mi esposa es más directa. Yo como que le trato de dar la vuelta un poquito, pero llego al punto. Así no te quedas con suposiciones de lo que él pueda estar de un momento dado pensando y te dice más claramente cuál es su necesidad. Los dos tenemos un carácter fuerte y claro, y por eso yo creo que nos hemos llevado bien hasta la fecha. Regularmente el hombre es más claro, bueno, yo percibo eso, somos más claros en lo que queremos. ¿Y cómo lo pedimos? Ah, yo soy más parlanchina y él es más parco. Mientras que la mujer, ah, muchas veces teníamos ese problema de descifrar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere y cómo nos lo pide? Y bueno, batallamos mucho en, en, cómo, en cómo entenderlas. La forma de comunicarse de las mujeres es creo que más amplia que la de los hombres. Los dos, este, si tenemos algún problema o alguna diferencia, si es así de, oye, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Puedo comunicar más fácilmente con él. Él también conmigo, pero le cuesta un poquito de trabajo para explicarme las cosas. Muy pocas veces llegamos a, a molestarnos o, o a ocultarnos cosas. Yo le trato de decir cómo me lo diga para que no le cueste trabajo. Llevo poco de casada relativamente, este, pues somos una pareja joven. Yo pienso que a partir de que nos casamos, este, pues su familia empezó a a meterse mucho, ¿no? En lo que en nuestras decisiones, ¿no? Por ejemplo, eh, antes de casarnos, pues yo había acordado con él de que, pues no, yo no pensaba tener hijos pronto, ¿no? Y él estuvo de acuerdo. Pero ya cuando, este, pues estábamos casados y todo pues yo me doy cuenta que pues empezó con ese rollo, ¿no? De que ya, ya quiero que tengamos un hijo y la suegra también, ¿no? Y las cuñadas también. Y entonces yo me ponía grave, ¿no? Porque decía, bueno, pues yo quedé en un acuerdo contigo, o sea, porque ahorita a estas alturas del partido ya vienes con todo eso, no? Cuando yo empecé a ver que era mucho la presión de su mamá, este, yo hablé con él. O sea, le dije, ¿sabes qué? Tú y yo teníamos un acuerdo, este, creo que pues, tú no lo estás, pues, no, no estás de acuerdo en lo que ya habíamos quedado y este, pues yo ya no quiero seguir con la relación o sea, porque son muchas cosas en las que nos hace falta comunicarnos nos hace falta este, qué es lo que queremos tú y yo y tú metes a terceras personas como lo es tu familia ¿no? y yo no estoy de acuerdo en eso y yo creo que pues, a él le cayó como un balde de agua fría porque pues no se lo esperaba ¿no? yo sí si le decía que ya Estoy cansada de esto, este, esta situación no me parece, no me parece que le comentes toda tu familia, hay cosas que nada más se quedan entre pareja y a él no le caía el 20 hasta que yo le dije, sabes qué, pues quiero el divorcio, ¿no? O sea, ella no, no quiere estar así, este... Y pues tú dime, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, este, él empezó a tener más comunicación conmigo, este, y pues yo, yo traté, ¿no? También de... de de hablar bien con él este, para saber qué era lo que queríamos nosotros, ¿no? este, como pareja, tener una mejor relación, llevarnos mejor. Y yo sí le decía, mira, yo quisiera que tú me dijeras qué es lo que te molesta de mí para yo poder cambiarlo. ¿no? Y él me llegó a decir que pues, no le gustaban a veces mis actitudes, ¿no? en cómo yo le hablaba, este, que porque a veces si yo le hablaba golpeado, él en lugar de escucharme se cerraba totalmente. ¿no? Y pues yo creo que pues, sí es mucho... El poderse comunicar de la mejor manera, ¿no? Porque a veces dicen, no es como, no es lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy importante para, para que esta relación siga funcionando. Muchas gracias a nuestro testimonio anónimo y bien como ella lo, lo dice y, y nos cuenta esta parte de su historia. A veces es muy complicado, y lo hemos dicho aquí eh, durante el programa, comunicarse con la pareja. Entonces, lograr una buena comunicación también con la familia, pues es todavía más complicado. Pero a veces las cosas eh, pueden mejorar cuando decides quizá darte un espacio, terminar una relación y, y después regresar, pero con otras ideas y, y también como más consciente de lo que quieres y cómo lo dices lo que sientes y lo que quieres. Es tu caso, Ilse. Exacto. Eh, parte fundamental de, de la comunicación es, como decían, hacerte responsable de lo que la otra persona quiere. quiere hacerte saber. Ese no era mi caso. Yo siempre era como que yo tengo la razón, yo tengo la razón y crear este, este, esta cuestión uh -huh. realmente sí causa demasiados conflictos. A raíz de eso decidimos separarnos y posteriormente volvimos ya... ¿Cuánto tiempo yo, estuvieron separadas? Como tres, cuatro años más o menos. ¿Tres, cuatro 3, años? 3, 3, No, dos o tres años más o menos. Ajá. ¿Qué y si en raíz, eh, Todo lo que habíamos pasado, aquí sí pasaron más los momentos buenos. El yo aprender a escuchar, el aprender a responsabilizarme de qué tanto me va a afectar, el aprender a vivir como... En pareja, pero teniendo la libertad como persona individual es parte fundamental de una relación. Muchas Eso, gracias, Silce. Sí, Citlali, sí. Sí. tu pareja está en Italia. Exacto. Sí. Entonces aquí sí hay una comunicación a través de los medios, o sea, de la era digital. Así es. Eh, bueno, yo, yo compartía que eh, a pesar de la distancia, él lleva allá desde enero. Ajá. Sin embargo. Yo me siento muy tranquila, la confianza creo que es total y lo importante aquí es que estamos en comunicación todo el tiempo y eh, es bien padre porque le, le, me nota, o sea, no, no me ve físicamente que me enojo o algo, pero en mi voz obviamente a veces se da cuenta. Y lo que me encanta de él es que me pregunta, este, ¿cómo te sientes? Oye, me, me escribiste que estabas triste, ¿Qué, ¿qué te pasó? A ver, platícame. La diferencia de horarios a veces también es de pues tenemos poquito tiempo para comunicarnos. Entonces, yo a pesar de esta distancia, lo siento muy cerca, ¿no? Está presente, está al tanto de lo que vivimos tanto el uno como el otro y creo que fue un reto bien, es un reto bien importante porque, híjole, ponemos en práctica ahora sí que la resistencia y el decir me importas y pues esa es la comunicación que por el día de hoy tengo. Muchas gracias, Itlán. Oscar. Ay, bueno, hay muchas cosas por sí. compartirles. Nos dice, por ejemplo, Linda Tello. Uy, me está jugando una treta esta. esta Aquí está. Eh... Ah, bueno, eh, le, le dice a una a otra persona que puede comunicarse porque tiene un taller que le puede ayudar. Que, por cierto, también nuestros especialistas algo nos van a compartir. Pero, por otro lado, eh, nos dice su... Me separé de mi esposo hace cuatro años y pensé que tomar esa decisión nos haría bien para sanar las heridas que hasta el momento no hemos logrado sanar. Eh, nos dice también, por otro lado, solo lo básico en una relación es el respeto y la comunicación. Es el consejo que me dio mi madre, quien tiene más de 40 años de casada. Uh, también el contestar como quieras, entre paréntesis, esta, esta parte de... Sí, como quieras, o haz lo que quieras. ¿no? Sí, sí, sí, sí, no. sí, sí, sí. Te da sí Siempre es después no. de que ya buscas comunicarte y solo se gritan y dejar de que baje las emoción y retomar, aunque a veces termina uno en el ya no pensamos con el mismo fin y comienzan a separarse precisamente los ideales. Arlick nos dice, para los expertos, ¿qué porcentaje... En los hombres son más callados. ¿Viene el silencio de familia? Es decir, ¿esto se hereda? ¿Se habla directo con ellos para sacarle las palabras sin rollo? ¿O existe un calzador bucal que, o que pueda Una modificar? Sí, no, no. eh, María es cierto lo que dice la terapeuta. Nos creamos expectativas muy altas y seguimos estándares impuestos incluso por nuestros propios padres uh -huh. como esposos, esperando que nuestra pareja siga patrones uh -huh. que solo existen en nuestra cabeza. Marta nos dice, tenemos derecho a enojarnos, pero sin dañar a los demás y entender cuándo es a la inversa, dar espacio y respetar desde luego las emociones. Absolutamente. Uh -huh. eh, claro que no es lo mismo cuando andan de novios y todo es color de rosa a vivir juntos y darte cuenta que los defectos... Eh, comienzan a enfrentarlos poco a poco y a enfrentar las dificultades, nos dice Solo Lucy. Juan, eh, yo fui muy callado los primeros 20 años y eso no me wow. causaba problemas. Con el paso del tiempo, quizá por la presencia adulta de mis hijos, comenzó a urgirme a hablar... ...exponer mis, mis objeciones y ganarme el derecho de expresarme cotidianamente... Para sentirme feliz, lo agradezco mucho porque de verdad, sí, cuántas sí. veces callamos sí, los hombres sí, y esta, sí, sí, sí, sí. este rol que nos, muchos nos quedamos y entonces no expresamos principalmente la parte emocional. Y por no tener problemas, uh -huh, los que se generan uh -huh. después es completamente Exacto, lo contrario. Sí. Lourdes nos dice, ¿sería posible que la repetición fuera como a las 9 o 10 sí. de la noche <ríe> para que lo pudiéramos ver juntos en pareja? Y que surja esa comunicación, ya que es algo muy importante en la actualidad, que mucha gente necesita. Muchas parejas, felicidades por el programa. Oye, pues muchas gracias, Lourdes. Sí, es temprano el horario a las 4 de la mañana o 5, a las 3 de la mañana. A esa hora normalmente está ya todo el mundo estamos... desvelados. Pero estamos en el Facebook Live, eso Exacto. sí, para que lo puedas ver a la hora que quieras, con uh -huh. quien quieras y compartírselo y conectárselo, <risa> mandárselo al teléfono, copiar el enlace, en fin, muchas cosas ahí que Ahí sí usamos los medios para. de comunicación. Claro, total, Exacto. mandas por WhatsApp. Exacto, ahí, no, pero quiere ver junto, entonces eso está muy ah, bien. Bueno. Para cuando lo necesites ver. Ahí está la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Francisco dice, diseñé un cuadrito donde los colores representan emociones y lo aplico con mi pareja. Esto ayuda mm, para es que corto. no haya confusión. En mi caso tal vez no, porque soy daltónico y ahí podría... Hablar. <risa> Oye, pero me quedo pensando en esta parte de la comunicación mm -hmm. y la tecnología. Muchas personas no sabemos hablar, por lo tanto escribir pues puede ser más, más. complicado. Mm -hmm. Y decías, entrando justamente, los emojis son bien complicados o a veces ayudan para entender un poco más la emoción. Pero lo que se quiere decir, lo que estamos interpretando y a veces cuando hay distancia, sí. pues uno piensa, estamos muy bien y la otra persona a lo mejor empieza a confundirse. No, lo digo por tu caso. So, eh, pero sí, más bien, cuando hay esta escritura a distancia o nada más del trabajo a la casa. Pero ¿cómo se puede complicar tanto esta forma que hoy en día representan las redes sociales? De hecho... No es la única razón, pero a raíz de las redes sociales creo que la tasa en la separación, sí, en lo los divorcios, sea, lo aumentado. ha aumentado sí, exponencialmente. Yo diría en la soledad. También. La, bueno, ¿no? ha venido a, a, a trabajar un tema sobre soledad, que eso también es como un poco cuestionable porque uh -huh. hay quienes se sienten acompañados dentro de un espacio... Donde virtual. Más sí, como virtual, como ¿no? en este caso, ¿no? Como este caso tiene a su comunicación y no necesariamente es porque estemos lejos no me siento parte de ti, ¿no? Pero también viene con muchas las habilidades eh, para la comunicación que tenemos y con las que crecemos, uh -huh. ¿no? Y de qué manera, digo, si yo no puedo decirlo oralmente que es creo que la más sencilla, imagínate ponerme a escribir <risa> Y, y si no sé escribir, no tengo o sea no, no me desarrollen habilidades de la redacción y todo eso, va a ser mucho peor. O sea, puede ser hasta más contraproducente. Por pues eso, a veces antes de mandar un mensaje, lo, a veces lo releemos, porque dijimos, mm -hmm. no vaya a decir algo que no quiero decir o se vaya a malinterpretar el mensaje. Pues no le puse la coma y ya se armó todo el desorden. ¿no? O claro. sea, a, hasta, el, hasta el tema de ortografía sí, es fundamental sí, es que habría que, que ir considerando. Y creo que ahí sí tenemos que capacitarnos más las personas en eh, este en la sociedad mexicana y en el mundo para poder eh, tener mayor efectividad en la manera en y hombres nos y mujeres como decíamos ah, Absolutamente. ¿no? Eh, hombres tanto hombres, hombres mujeres. como mujeres los hombres igual y les cuesta un poco más trabajo la comunicación por cuestiones culturales o lo que sea, pues hay que practicarla más hay que practicar la comunicación para poder comunicarnos mejor, la comunicación correcta, responsable, adecuada funcional, empática como lo hemos estado platicando sistemática, bidireccional, en la que escuches, en la que leas en la que aprendas a interpretar o entender lo que te están planteando. En fin, son toda una serie de habilidades que nos permitirían utilizar la tecnología para acercarnos más a nuestra pareja y para poder construir Nextos más firmes, ¿no? No pueden, y, y eso sí estoy totalmente convencido. Creo que jamás la comunicación digital o virtual sustituirá la comunicación humana en directo a no, de toda persona. No. Jamás. Eso es el problema. Eso, y eso. Hay quien, es que le envió un WhatsApp y ya cuando se resolvió la relación. O quienes terminan por un WhatsApp o por un mail o por un emoji. Hay quien se puede sí. esconder sí. atrás de. Claro. Claro, de, claro, de este es, es otro que tema. Sí, sí, sí claro. <ríe> Y eso nos mete <ríe> claro. una profundidad compleja. Pero si sí, hay que ejercitarla y hay que trabajar para desarrollar estas habilidades y sobre todo nunca pensar que esto puede eh, suplir. suplir jamás nuestra comunicación humana y la que tenemos en cara a cara. Ahí nos, Es cuando nos desnudamos por completo, además de nos desnudamos por completo y es que podemos establecer un, un vínculo y construir una una empatía, ser asertivos, ¿no? Uh -huh. eh, estrecho. Y estrecho y, y, sobre todo, poder sentir a la otra persona, porque somos seres humanos. Así Y es. tenemos sí, que... Y aquí, como nos están compartiendo los testimonios, ahora ¿Sí? te doy la palabra, sí, Blanca, eh, para escucharte... ¿Cuál fue el problema de comunicación contigo y tu pareja? Bueno, yo eh, tuve un problema tan grave de comunicación uh -huh. que siempre estuve enojada en todo un matrimonio de 28 años, wow. que perdí vesícula, terminé lleno en fondo emocional porque sentía que no me entendía ni el esposo ni nadie. ¿no? Entonces, ya con terapia este, me di cuenta que yo había salido de mi casa, pero volando ni me dolió dejar a mis padres porque tampoco me entendían, entonces salí volando buscando en un matrimonio un nuevo entendimiento, no lo tuve. Uh -huh. Después con la terapia eh, fue fabuloso porque finalmente hubo un divorcio, pero fue respetuoso el divorcio, ya pude pedir las cosas con respeto y esta persona… Durante todo el matrimonio se refugió en un trabajo, ya no regresaba, sino en su trabajo se él, él estaba. Se pero el día de hoy veo que ese poquito de respeto que pudimos tener al final, pues era necesario como para bien de los dos cerrar esto un poco mejor. No, qué gusto wow. que hayan podido terminar de esta wow. manera cordial después de tener varios problemas, bueno, comunicándose. Uh -huh. A lo mejor la comunicación surgió realmente cuando decidieron separarse. Sí, Oye, que esto sí me lleva a sí. lo que comentábamos en una en una pausa se puede reaprender todo claro, este proceso. Claro, sí. claro, la Yo quiero felicitarla. La que no le la... hemos dejado hablar a, Blaquita, no. a te... Blanca. Adelante. Sí, porque mira, retomando esta parte de, la, lo de las redes sociales, ¿qué tanto estamos sustituyendo y nos estamos comunicando a través de un, un mensaje? Porque estoy evitando el, el contactar con la otra persona. ¿Qué tanto tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y preguntarnos cómo... ¿De qué manera me comunico con mi pareja? ¿Cuál es la forma como yo me comunico con la pareja? ¿Cómo lo hago? ¿Honestamente? ¿O le oculto cosas en los testimonios que hemos escuchado? Pues hablan de, no, mejor no le digo nada y pasaron los meses y ya no se dijo nada. Y entonces eso va abriendo una brecha entre la pareja. Y entonces ya no siento la confianza de poder decir, de poderle platicar, de compartirle. ¿Por qué? ¿Qué va a decir? Me va a regañar, se va a enojar, va a haber conflicto y le tenemos miedo al conflicto. Uh -huh. Yo he escuchado mucho esta mañana como si el conflicto fuera algo malo y nosotros en el Instituto de Estudios de la Pareja vemos el conflicto como una posibilidad. Yo elijo a la pareja que necesito para yo crecer. Uh -huh. No es casualidad que me haya enamorado de tal persona. Esa persona yo la necesito, porque si no aprendo de esa relación, pues voy a repetir y repetir y repetir. A mí me pasó, tuve en, en, en terapia de pareja a una pareja, deciden dejar la terapia, se van, años después me habla por teléfono él para solicitarme terapia de pareja. Sí, era él con otra persona con el mismo conflicto, no re, porque no resolvieron y entonces... Tener la pareja que tenemos es la posibilidad que tenemos nosotros para crecer. Y aprovecho, en el Instituto de Estudios de la Pareja, el sábado 20 de octubre va a haber un taller, el maestro Luis José Ubando va a dar un taller eh, Renovando el Amor. ¿Qué se necesita para...? Van a haber var, varios aspectos importantes para renovar ese amor, para volver a sentir eso que sentíamos cuando estábamos muy enamorados, no las maripositas y esa emoción que se va, dura tres meses y creemos que porque ya no la sentimos, ya no, ya no estamos enamorados y al que hable al instituto en, preguntando e inscribiéndose para este taller, se les va a hacer un descuento, mencionen el programa y se les dará un descuento. Mencionen diálogos en confianza. Se mencionen no se diálogos en no confianza. no se lo pierdan. Sí, no, no se lo pierdan. Y, pues, y trabajen, gracias. trabajen en su pareja, trabajen en su comunicación, sí, trabajen. Hija. Felicidades al último testimonio, lo lograste porque trabajaste claro. en tu comunicación, trabajaste en ti, trabajaste en tu enojo, la comunicación no se da solita, trabajen ella. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. Hasta luego.